Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Reitero, para los que no estáis en el primer momento eh, la bienvenida, pues eh, daros la bienvenida daros la bienvenida a 3M y agradecer, por supuesto, a AEC la confianza y poder colaborar. Bueno, estoy un poco abrumado por el nivel de las presentaciones anteriores. Entonces, bueno, voy a tratar primero de colaborar en ganar tiempo que llevamos perdido y de hacerlo lo mejor posible, pero realmente, realmente me veo bastante abrumado. Eh, yo voy a tratar de, de, de movernos al siguiente, a la, a la siguiente bloque donde hablamos de innovación en las carreteras e innovación en la seguridad vial. Al final, eh, si hablamos del gran objetivo dentro de la seguridad vial, esa es la visión cero, visión cero, cero fallecidos en carretera. Y para ello es claro que el futuro del vehículo autónomo y conectado es clave. Eh, llevamos muchos años de descenso de los accidentes, de los fallecidos en carretera, pero la sensación, no solo en España, sino en otros países, es que se está tocando un suelo. Necesitamos nuevas cosas, necesitamos innovación, innovación en el transporte. Y parece claro que todo esto va a venir del vehículo autónomo y conectado. Eh, dentro del sector de la carretera, y yo creo que fue una de, eh, de las grandes preguntas por las que empezó el AEC Lab dentro del AEC, es qué tenemos que aportar desde la carretera para que el vehículo autónomo y conectado que va a ayudar a llegar al, al objetivo de cero muertes eh, sea una realidad lo antes posible. Yo, eh, como habéis oído un poco por mi trayectoria en la empresa, he oído hablar de muchas tecnologías, de muchas cosas que vienen, que ya están ahí. Y de repente pasa el tiempo y dices, tenía que volver a ver aquellas presentaciones, no sé, de domótica, eh, los edificios inteligentes. Esto eran cosas de mi época de la carrera. Eh, ahora llegamos aquí y seguimos teniendo problemas porque nos da el aire acondicionado en el cogote, en casa las instalaciones del ICT de comunicación, una regleta de plástico pegada a la pared sin ningún tipo de instalación. Bueno, tenemos que pensar desde la carretera qué tenemos que hacer para que el vehículo autónomo sea una realidad y ayude a... Eh, ...al objetivo de cero muertes en las carreteras. Para ello, yo creo, bueno, este es el índice. Eh, tenemos que encontrar dónde está la innovación... ...y aprender de modelos innovadores para, uh, para aplicarlo a la carretera. Yo, y ligando con el comentario de Xavier, empezando la presentación... ...pongo un modelo de una marca que se acaba de presentar... ...pero la telefonía móvil yo creo que representa un modelo de innovación que nos ha cambiado la vida a todos, que si queremos ahora hacer algo y lo buscamos seguro que el teléfono móvil nos va a ayudar, que en cosas que hasta hace poco pensamos que no tenía ninguna relación con el teléfono móvil, el teléfono móvil está solucionando y pienso, por ejemplo, en temas de tráfico, se hablaba de redes de sensores, de las smart cities, de unas infraestructuras tremendas y se están obteniendo más datos a través de aplicaciones de móvil sobre el tráfico, sobre... ¿Cómo nos debemos de mover en las ciudades? A través de la, de la información colaborativa que lleva del móvil que a través de esas carísimas redes de, redes de, de sensores. Entonces, bueno, eh, tratando de ver empresas, eh, Pricewaterhouse lleva estudiando la innovación y la innovación además preguntando a presidentes de compañías, directores técnicos de compañía, ¿dónde piensa que está la innovación? Entonces, evidentemente, tampoco voy a disimular que soy vendedor, eh, pongo, porque también aparecemos 3M, como una empresa que, eh, de un modo consistente, lleva toda su vida apareciendo en estos ranking de innovadores. Si veis, hace solo 10 años las empresas que estaban eran diferentes y si vemos ahora dónde está la innovación, pues lo que encontramos son empresas de tecnologías de la información. Uh, pues Apple, eh, Google, etcétera, con tres excepciones, ¿no? General Electric y 3M como empresas industriales y que a base de cambiar su modelo de negocio y aplicar siempre la innovación en los procesos, en los, procesos, en los productos, en la aplicación a los clientes, nos mantenemos ahí y por supuesto Tesla, que aparece en el año 2013, que yo no recuerdo si ya sabía lo que era Tesla en el 2013, pero a lo mejor ni sabía lo que era Tesla, ¿no? Y ahora pues está en dura pelea con nosotros en el tercer y cuarto puesto. Al final, lo que queremos transmitir desde aquí es, creo que en la carretera aún no sabemos perfectamente qué es lo que debemos hacer, entonces yo, por supuesto, ofrezco a 3 y así lo estamos haciendo en otros países, especialmente en Estados Unidos, como aglutinador de innovaciones que debemos de aplicar en la carretera, y muchas veces en coordinación con los fabricantes de automóviles que cada uno está trabajando, digamos, en sus modelos para el vehículo autónomo y conectado. Eh, bueno, no voy a detenerme mucho en esto, es, eh, la Sociedad de Ingenieros Automotrices han definido los cinco niveles de automoción, básicamente el entorno en los tres primeros eh, es controlado por el conductor, en los, en los tres siguientes niveles, pues el entorno ya controla, ya es controlado por el, por el sistema. En estos momentos los coches eh, que, que estamos utilizando, pues básicamente están en un nivel 1 y los muy avanzados en nivel 2. ¿no? Ya a nivel 3 son prácticamente vehículos experimentales, etc. Pero esto está avanzando tremendo y esto sí que va a llegar. Entonces, ¿qué escenarios podemos esperar? Aquí la verdad es que, perdonadme, pero he puesto una pequeña anécdota, una pequeña broma, ¿no? Estos señores están en La Coruña, el segundo es un amigo mío y hace 25 años le regalamos un 600 para la boda y le cambió la vida. Es el vicepresidente de Asociación de 600 y aquí salían para el 60 aniversario de, del SED 600 hacia Barcelona. Iban a hacer 1.200 kilómetros por vías convencionales para reunirse en el circuito de Montmeló y batir el récord el Guinness de número de 600 juntos. Se juntaron 830 o no sé qué. Con esto, ¿qué quiero decir? Evidentemente, no creo que los 800-600 causen ningún problema o no sean más que una anécdota, pero no vamos a cambiar el, car el parque móvil ni vamos a tener todo de vehículos autónomos en, en los próximos, yo diría, 10 años. Eh, por supuesto, yo no pretendo hablar de nada posterior a 2030, no sé, porque creo que es bastante, bastante pretencioso aprender a hacerlo. ¿no? Pero, básicamente, yo creo que nos podemos mover en tres, en tres escenarios. Que no se permitiera el vehículo totalmente autónomo, puede parecer una tontería, pero bueno, es un poquito en el escenario que estamos ahora. Eh, imaginemos que las carreteras eh, no dan o no ofrecen las medidas de seguridad suficientes, que el vehículo autónomo reduce el número de accidentes, pero genera un porcentaje de accidentes. Y todas las encuestas lo que dicen es que la sociedad no está preparada para admitir accidentes provocados por el vehículo autónomo. Eh, tendría que ser un porcentaje, eh, un porcentaje muy, muy alto para que no hubiera esa, esa opinión en contra. Evidentemente me parece un escenario no realista y el vehículo autónomo se va, se va a autorizar. ¿no? Otro escenario sería que se prohibiera la conducción humana. Es un escenario, yo hace unos meses tuvimos una reunión de la Asociación de Ingenieros de Caminos y se hablaba de las implicaciones del vehículo autónomo en el, diseño, en el diseño del firme, por ejemplo. Si pensáramos en un entorno de solo vehículos autónomos, bueno, empiezas a hablar de que la responsabilidad, eh, el seguro lo pagará incluso el fabricante porque pasa a ser responsabilidad suya. El coche irá siempre por el mismo, por el centro del carril, porque no se va a acercar ni una línea ni a otra, con lo cual los firmes podrían cambiar. Y, evidentemente, si el fabricante tiene responsabilidad de los accidentes, en ningún caso superarían los límites de velocidad, etcétera, Con lo cual nos encontraríamos en un entorno donde parecido a Estados Unidos, pero sin tomar hamburguesas, o tomando hamburguesas mientras conducimos también, que es coches unos detrás de otros, en una carretera que pasa a ser prácticamente una vía, no sé, me recuerda un poco el modelo del tren, ¿no? Entonces yo creo que es evidente, y esto que os estoy contando es quizá un poco anecdótico para llegar a donde vamos, es que lo que tenemos de aquí a dentro de 10 años es un modelo mixto, donde van a convivir, pues mi amigo con el 600 yendo a Montmeló, con el Tesla de 100.000 euros o el Tesla de 30.000 euros, etc. Y para ello debemos de preparar las carreteras. ¿Qué modelos de negocios va a generar el, el vehículo autónomo? Y esto un poquito por información general. Pues básicamente va a ser un negocio de software. Va a haber detrás de, de, de todo esto una cantidad de, eh, de sistemas de control eh, ...comunicaciones, etcétera, muy importante. Y desde luego va a ser un modelo de servicios y esto liga un poco con lo que comentaba Asunta antes... ...de cómo se están moviendo los fabricantes de automóviles en todas las plataformas que hay de conducción colaborativa, etcétera. Al final, eh, el sector de la automoción, evidentemente espoleado por Tesla, que se les ha, puesto, que les ha adelantado por la derecha en los dos temas, en vehículo eléctrico y en vehículo autónomo, se está moviendo para, lo vimos antes en el tema de la energía, y lo vemos ahora en los modelos de negocio de servicios, que va a ser muy importante los modelos de servicio alrededor del vehículo autónomo. Y bueno, y no hablo más de generalidades y bajo a nuestra realidad. Y perdonad que sea tan prosaico y tan apegado, digamos, a la realidad. ¿no? Esto es la situación que tenemos en en nuestras carreteras. Creo que no tiene nada que ver ni con una administración ni con otra. Llevamos muchos años de baja inversión en los mantenimientos de las carreteras y esto es lo que tenemos. Eh, estas tres fotos de aquí, las, no las, pero la de arriba la saqué yo. O sea, saliendo de Barcelona por la 2, evidentemente, no hace falta explicar eh, qué carretera es, eh, o sea, de qué administración es. Pues esto no es una cuestión de medir la retroflexión ni de hacer una inspección. No, no, es que se cae a girones la señal. Un vehículo que, por muchos sistemas inteligentes que traten de leer, al final los sistemas, por muy inteligentes que sean, tienen que comparar con modelos, tienen que hacer lecturas, cuentan líneas, porque al final lo que hay detrás de los ordenadores vuelven a ser unos y doses Ante cosas como estas, no va a poder leer. Sabemos que van a tener otros sistemas que les va a llegar la información por, por sistemas de comunicación, etcétera, pero al final lo redundante tiene que ser también la señalización. La señalización, tanto vertical como horizontal. Hay un caso que yo creo que un caso desgraciado, pero fue el accidente del tren de Angrois. Todos pensábamos que los trenes de alta velocidad o de semi-alta velocidad llevan sistemas automáticos de conducción y de regulación de la velocidad. La realidad es que a partir de ahí, ADIF ha hecho un refuerzo de la señalización vertical de las vías. Porque en un momento que esto ya no vamos a entrar en la polémica de quién fue la culpa, etcétera. Pero si hubiera habido una señalización horizontal que reforzaba a los sistemas de comunicación, pues hubiera ayudado. Entonces, y no quiero alargarme, un poco aquí están las tecnologías en los niveles que estamos ahora y los desafíos que tenemos, que desafíos tienen mucho que ver con el comportamiento humano, con las señales deficientes e incoherentes que hay en las carreteras y con las inclemencias del tiempo. Al final, esas son las cosas donde el vehículo autónomo, los actuales, piden la intervención del conductor y, en, y que pueden generar, pueden generar eh, esos problemas. Y después, cuando ya esté más avanzado y ya estén todas las tecnologías de comunicación vehículo a vehículo, vehículo a nube, el análisis de Big Data, pues seguirá habiendo problemas en intersecciones, en zonas que cambian, por ejemplo, en zonas de obra, etcétera, y las inclemencias del tiempo, eh, que hacen que sea... Muy difícil para una persona y, por supuesto, para, para un sistema automático, conducir. ¿Qué, qué estamos trabajando entre 3 Bueno, aquí, evidentemente, presento eh, los temas que podemos hacer públicos. De hecho, además, por ejemplo, esto bueno que puede parecer muy sencillo, incluir en una señal un, en otra... En otra digamos, en otra frecuencia de la luz, en infrarrojos, etcétera, señales que puedan leer las máquinas, pues es algo en lo que llevamos trabajando mucho tiempo. Eh, al final, lo que logramos es que la visión en la cámara no eh, esté sometido a errores, que puede, ser, eh, que puede tener una señal pues, porque está sucia, porque está deteriorada, porque alguien le ha puesto una pegatina encima, etc. Esto en otras frecuencias de luz se va a poder leer esto, en la señalización, en la señalización vertical. Lo mismo en la señalización horizontal. Se trata de eh, tener eh, marcas viales que permitan tener mejor visión, me mejor retroreflexión, en, en momentos de lluvia, de, de nieve, etcétera, y al mismo tiempo que pueda incluir sensores o elementos detectables por los sistemas que lleven, que lleven los automóviles. Sistemas que pueden ser radares, sensores, etcétera. En eso estamos trabajando con diversos fabricantes de automóviles porque no hay un estándar. Y ahí viene, digamos, la, la siguiente parte... ...necesitamos, evidentemente, todos los actores en la carretera y el principal es la administración... ...trabajar en fijar esos estándares estándar que, evidentemente, que evidentemente tienen que ser, tienen que ser eh, transfronterizos... ...es decir, que el automóvil vaya a encontrar lo mismo en todos los países. Este es un caso que, es, que estamos, en la que trabajamos en un, en un proyecto piloto en la I-75 en Michigan... Con, con, el gobierno, con el gobierno de Michigan, con la idea, es una autopista que se está, digamos, actualizando en incluir señales que sean fácilmente leíbles por las máquinas, sin error, porque evidentemente cuando utilizamos códigos digitales puede que la máquina no lo lea, pero lo que no va a hacer nunca es leer un código erróneo porque llevan eh, factores de redundancia que, ellos, que hace que la máquina sepa si está leyendo bien o mal. Evidentemente también... ...elementos de este tipo en la señalización de obra y marcas viales que se ven incluso mejor en mojado que en seco. Y la siguiente pata que os comentaba es eh, la normalización. En Europa, en el CEN, en el Comité Técnico 226, se está ya trabajando en adaptar las carreteras... ...para las necesidades del vehículo autónomo y entender... ...las necesidades de la visión artificial y de los sensores... Eh, ...qué necesidades tenemos que incorporar en la infraestructura vial. Eh, es pasar al final de todo pensado para la, la visión humana... ...que se tiene que mantener, por lo que hemos visto antes... ...con la visión para la máquina. Y evidentemente pues, también se está trabajando en herramientas innovadoras... ...para la contratación de estas futuras, de estas futuras infraestructuras viarias. Como conclusión... Y al final es que la carretera, la infraestructura física y digital que tenga la carretera tiene que ser, es fundamental para que se produzca una automatización completa y en un plazo razonable, no algo que se vaya a, a tiempos fuera de nuestro, de, nuestro, de nuestro control ahora. El tráfico transporterizo es fundamental, tienen que ser eh, infraestructuras armonizadas de modo que, que si el coche autónomo es sensible a ciertos sensores, esos mismos sensores estén en todos los países, etc. Y esa infraestructura tiene que seguir sirviendo a los humano y al conductor humano porque no hay una previsión en corto plazo de que, de que no nos no vayan a dejar seguir conduciendo. Y por mi parte, nada más, muchas gracias. Eh, os dejo aquí mis datos. Eh, ...por supuesto 3M, yo solo quería haceros un comentario... ...la jornada es muy larga, aquí al lado tenemos un centro de innovación... ...donde tenemos una sala oscura para hacer demostraciones de señalización... ...nos hubiera gustado hoy poder hacer turnos pero la agenda no nos lo permite... Entonces cualquiera de vosotros, nos enviáis un correo electrónico, nos llamáis por teléfono y preparamos, y preparamos una visita a ese centro de innovación para ver un poquito pues, todo esto que estamos hablando ahora, aún muy centrado en la conducción humana, pero dentro de poco centrada también en la conducción automática. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias, muchas gracias Mario. Eh, una, vamos a hacer un, un cambio en el programa, pido disculpas a los... Ponentes, pero llevamos tres cuartos de hora de retraso y entonces el café se nos junta con la comida... ...de manera que vamos a hacer la pausa ahora del, del café y volvemos en diez, quince minutos. Bien, el siguiente ponente, seguimos en el bloque dos... Eh, Voy a, voy a pedir a los ponentes no, no que recorten sus ponencias, pero que no se extiendan más del tiempo asignado, puesto que vamos con, con cierto retraso. Bien, el siguiente, el siguiente ponente es Alfredo, Alfredo Verges, que es ingeniero superior industrial por la, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, en la especialidad de organización industrial y actualmente es el director general de la Asociación Española de Fabricantes de Iluminación, Anfalum desde su creación en 1981. Es miembro de la Comisión Permanente de UNE, consejero de AENOR Internacional y consejero de CEIS. Miembro del Comité Ejecutivo de CONFEMETAL, miembro de la Junta Directiva de la COE, miembro de la Junta Directiva de CEPIME y fundador y miembro del Patronato de Colum. Igualmente es miembro del Comité Ejecutivo y del Comité de Asociaciones de Lighting Europe, organización de la que es miembro desde su fundación en el año 2012. Alfredo es, ha sido también secretario general de CELMA en 1991, 2002 y 2007. Pues, Alfredo, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, primero, en primer lugar, agradecer a 3M, como no puede ser de otra forma, que siempre, la verdad es que siempre estáis a la altura de una gran compañía. En segundo lugar, deciros también que el, a mí cuando vi la plantilla de la, de la presentación, me empezó a gustar. Sabéis por qué me empezó a gustar, ¿no?, no, no, miradlo mí, ahí, por favor, ¿eh? me empezó a gustar porque ya tenía probablemente el 50% de mi conferencia ya más o menos hecha. ¿eh? Claro, Si ya comprendéis que lo que hay que poner como, como grafismo, como imagen, ya es la es la, es la bombilla la bombilla esa. Que, por cierto, no sé dónde está, estaba por aquí Asunta, que hay una pelea ahora, una, una, una pelea, porque no se sabe si fue Santo Tomás Aba Edison, que nosotros le presentamos, porque gracias a él... ...viven las empresas de alumbrado... ...y viven las asociaciones... ...y mucha más gente, los instalados... Hay, ...en fin, hay una economía... Eh, ...ligada que es importante... ...sino porque ahora parece ser que... Eh, ...están disputando si fue él... ...Ava Edison, Santo Tomás, digo... ...que o, o, fue, o fue nuestro amigo Tesla... ...que también hemos hablado suficientemente de él... ...bueno, por pues dicho todo eso... ...esto se va hacia abajo, entiendo... ...Anfalún... Eh, ...está activo del año 81... ...hay 87 empresas dos miembros corporativos, facturan las empresas nuestras 1.400 millones, llegamos a facturar por arriba los 000, los 2.100 millones, pero ya sabéis que la crisis nos ha recortado y nos ha puesto probablemente en nuestro sitio. No tenía sentido ni aquello ni esto, porque el mercado da para lo que da, pero bueno, esa es la realidad. Los subsectores los tenéis ahí, eh, cubrimos todas las partes del alumbrado, desde el exterior al, al interior, toda la parte de fuentes de luz, toda la parte de fuentes de luz que son las que las conocidas bombillas o, o lámparas, emergencia, eh, incluso pues, los soportes de alumbrado. Eh, ¿Y ahora cuál es la situación del mercado? Este pantallazo, pues ha venido la tecnología LED, entonces ahora todo el mundo habla de LED. Hemos tenido la suerte que LED es una palabra fácil de pronunciar, incluso la pronuncian hasta en los... En los, los al principio la pronunciaban hasta los... ...hasta los eh, alcaldes de los ayuntamientos más pequeños... ...o sea que eso ya era algo también que teníamos... ...que teníamos también eh, ganado. Entonces eh, eso ha creado una situación de disrupción... ...y por tanto de anarquía... ...porque un mercado que tiene... ...y un producto que tiene una tecnología... ...más de 100 años... ...calculad que cuando llega este invento... llamémoslo entre comillas, que ya existía... ...porque el LED eh, prácticamente existe hace más de 20 años... Veintitantos años, sobre todo en aplicaciones que valían para señalizar. Veis, por ejemplo, que en los teatros hay unos hay unos pilotitos que nos enseñan a qué por dónde tenemos que salir, dónde están las escaleras, en todos los electrodomésticos hay un LED también, hay millones y millones de LED. Lo que pasa es que el, el LED de potencia se descubre, por lo menos se, se produce hace menos tiempo. Esa disrupción, esa anarquía hace que empiecen a aparecer nuevos agentes y además de todo eso, que haya una falta de regulación. En, y sobre todo en clasificación de productos no, no sabíamos, por ejemplo, medir eh, los colores, no sabíamos medir la, la, la eficiencia de un LED. Eh, de todas formas, se crearon altas expectativas a la vista de que este era un producto bastante era maravilloso y lo que hemos necesitado es hacer que los agentes del mercado pues, pues actúen como deben actuar. Y ahora una pregunta, ¿sabéis qué es esto? Venga, a ver. A ver contadlo, ¿eh? Sí, señor, un Surami. ¿Y sabéis a qué velocidad va el Surami? Esa no la sabéis, tú sabéis el Surami, pero no. Va por arriba a los 700 kilómetros por hora. Eso. Entonces, fijaros que el Tesla, el coche que hemos estado hablando antes, creo que llegaba a los 210 o 240 kilómetros de ese orden. El Bugatti Veyron, que es un coche fantástico, a los que gustan los coches lo veréis, es capaz de llegar cerca de los 300 y pico y esto va todavía más, mucho más rápido de todo eso. Esto va unido también a que eso es lo que nos ha pasado en el sector. Pero hay otros ejemplos. Por ejemplo, ¿os acordáis de la compañía Kodak? verdad Bueno, pues Kodak en el año 98 tenía 170.000 empleados y el 85% del mercado. ¿Y sabes lo que pasó tres años más tarde? Que fue a la quiebra y todos los empleados fueron, fueron, fueron fuera de la compañía. Y además de todo eso que penséis que la cámara digital nace en el año 75. Es decir, del año 75 hasta el 98 y tres años más hasta el 2001, han pasado 26 años en que se produzca la inversión de una tecnología. Fijaros ahora, por ejemplo, por lo que son, pues no sé, los hablábamos antes, por ejemplo, lo pasó con el FAS y con el email, por ejemplo, fue bastante rápido, hubo un tiempo de transición. Fijaros lo que ha pasado con, con los MS y el WhatsApp prácticamente han desaparecido los MSMs, MS, ¿eh? solo quedan como mensajes. por Bueno, pues eso es un poco lo que lo que nos ha pasado en el sector. En el sector, eh, todo el mundo pues ha visto el LED y ha lanzado esto a una velocidad que fijaros. La revolución en el mercado ha sido en el producto final, en el proceso de fabricación del producto, porque el producto pasa a ser una o un arco incandescente, o un gas que se descarga dentro de una ampolla para que produzca la radiación y emite en 180 grados a un producto que es puntual, puntual y además que es un cristal pizoeléctrico que está asociado a un elemento electrónico que es un driver y hay por toda la electrónica. Ahí. Hay agentes nuevos distintos a los tradicionales, como es lógico, la cadena de distribución no es la misma ni la de comercialización, hay que diseñar nuevamente instalaciones. Eh, sigue siendo esencial el tratamiento de la luz, pero claro, el tratamiento de la luz cuando el alumno tiene que incidir sobre una esfera y reflejarse o cuando no tiene que ir al pavimento es completamente distinta. ¿Por qué? Pues porque el, es la propia, la propia lente asociada al LED la que tiene que distribuir la, la, la, energía, bueno, la, la luz. Y luego hay muchas aplicaciones por desarrollar, que es de lo que yo quiero contaros algo. Y al final la gran incógnita es si el LED y todo el alumbrado este pasará a ser en vez de un producto, un servicio. Yo os diré por qué. Pensad que no hay nada más, en palabras, más taladrado que el alumbrado que lo que hace en un edificio o en la calle, en, en cualquier punto, en cualquier ciudad, veis cientos de miles de... de en Madrid hay más de 200.000 puntos de luz ¿sí? atendidos, monitorizados, etcétera, etcétera. Por eso nosotros nos hemos planteado en Europa, sabéis que estoy en el Comité Ejecutivo de Lighting Europe, que es nuestra patronal europea, en Europa y en España llevar, hacer una especie de hoja de ruta que hemos dividido en tres, en tres partes lo primero es la ledificación del sector que es lo que se está produciendo ahora es el cambio de la fuente tradicional de, de alumbrado por el LED segundo es, como os he dicho que el LED lleva chips asociados ir al intelligent lighting y la última parte es hablar del human centric lighting Pensar el alumbrado pensando en los humanos y en los beneficios que tiene el humano. Todo eso dentro de la economía circular. Es decir, si vais en el, en el, en el, en el eje de acisas, veis que hay iluminación energéticamente eficiente. Ahora veremos si tiene sentido seguir hablando de mayor eficiencia, mayor ahorro, menos consumo, ir hacia la sostenibilidad y al final la iluminación hacia el bienestar. Esta es la evolución del mercado LED. En el año 2010 eh, había un 10% de presencia y en el año 2016, o sea, estamos ahora siete o ocho meses de calaos respecto a esta cifra, que habrá aumentado más, pero en el 2016, fijaros que había subido un 58%. Es impresionante. O sea, eso que os decía que el tsunami se había producido, pues era verdad, sobre todo a partir del año 2013-2014. En dos años prácticamente hemos subido por pues, más de un casi un 40%. Hay algunas cosas que hay que considerar. Por ejemplo, todo esto que es tan bonito, fijaros que eh, hay muchos escalones intermedios en esta tecnología. Desde el LED puro y duro, que te puede tener, según datos pues, de los grandes productores, pues pueden ser CRI. Toyota, Toyota, Gosei, todos, todos estos grandes productores, dan una potencia de aluminio de 140 lúmenes vatio. Pero vemos que al final hay que tratarlo, hay que pasarlo por una corriente, después de la corriente hay que ponerlo en una lente, después de la lente hay que tener un driver donde hay pérdidas también, y pasamos a que al final el cristal de son 105 lúmenes vatio. Entonces, acordaros lo que os decía al principio, no todo el campo es orégano, y entonces por eso es por lo que es necesario ver qué se está haciendo aquí. Este es el proceso de la edificación, pero fijaros la edificación lo que, nos ha, lo que nos ha llevado. Esto es lo que se está produciendo en muchos municipios. O sea, Es decir, el cambio por el cambio, el cambio de una fuente de luz por otra fuente de luz, lleva a que en el caso de la derecha el vecino del primero no pueda dormir. Fijaros que le han puesto ahí el tercer grado. ¿Eh? Luego fijaros abajo, aquí, que esto inviluminará al suelo... Ilumina para todos los sitios, o sea, es, es dan la casualidad, lo han puesto, porque claro, han puesto en el, mismo, en, la mismo, en el mismo poste pues una luminaria. Fijaros aquí, esto es una cosa, es absolutamente irregular por todos los sitios. La iglesia esta, fijaros que en vez de iluminar la portada, ilumina cualquier cosa, ¿no? ni el campanario, en fin, esas son disparates. Aquí veis más disparates, fijaros el engendro que han hecho aquí. ...pues parece que como no iluminaba bien hacia abajo han puesto un, una cosa que bueno, que ilumina más lejos... ...en fin, estamos haciendo pues, bricolaje un poco... ...y en cambio hay cosas bien hechas, como es esta, ¿veis? Hay uniformidad, se puede conducir, la carretera se ilumina, la, ahí abajo lo mismo... ...veis que es un ambiente más cálido, no hay, no hay los, los disparates que había de alumbrar... ...donde no había que alumbrar, etcétera, etcétera. Más casos favorables, ¿veis? Esto es agradable... Veis que incluso se puede, se puede evitar la contaminación lumínica, que es en la, la parte de la derecha. ¿no? Y entonces, eso es la edificación. Pero nosotros, claro, dentro de todo esto vamos al siguiente concepto que tenemos, es la Smart City. Ahí tenéis pues un diagrama de una Smart City con todos los servicios que hay. Hay servicios municipales, viviendas, producciones de energía una eh, pro, eh, producción de, de, de, de molinillos, uy, los, los, los, las, la fotovoltaica, en fin, hay de todo tipo de, de soluciones. No me voy no a parar esto porque lo sabéis, pero lo que sí es cierto es que en las, en las ciudades se ha producido una urbanización acelerada, hay unas limitaciones económicas y además se exige una cierta sostenibilidad ambiental por toda la legislación que estamos desarrollando. Entonces, el excesivo crecimiento que ha habido de las ciudades eh, pues ha habido una presión sobre las infraestructuras se han hecho infraestructuras que no son adecuadas sobre todo no pensando en lo que va a haber dentro que es en la calidad de vida y sobre todo en los ciudadanos que van a estar allí y luego también mmm, tenemos como consecuencia ese crecimiento y de esa mmm, entrada de la de las, de las de la población dentro de las ciudades se está, se, está, se está trasladando la población a las ciudades esto es un hecho que se está produciendo, pues, cada vez más. Eh, hay necesidad de gestionar mejor, más adecuadamente y, sobre todo, con mayor criterio todo el tema de sostenibilidad y mejora de la huella de carbono, etcétera, etcétera. Y también, al mismo tiempo, como tenemos más ciudadanos, también tenemos que producir, generar que haya más negocio. Hay que intentar, por ejemplo, que el comercio se quede ahí. Hay que atraerlos hay que... y eso es un tenemos un buen un buen aliado en el en la iluminación. Fijaros que hasta en, hasta este momento las ciudades abordamos todos estos productos se abordaban estos productos como silos la gestión del tráfico la contaminación la gestión de residuos la optimización de aparcamientos la seguridad urbana en fin todo lo todo lo que hay en una ciudad se aborda en forma de silo sabéis que es un silo un silo es pues lo que se, este es un container que no se contamina con todo lo demás y que va soltando cuando se precisa pues su parte de su parte de de trigo, de cebada, en fin, de todas esas cosas que es lo que habitualmente conocíamos. Nosotros lo que estamos diciendo es que sería interesante llevar el concepto a que haya una plataforma digital conectada, una CDP. ¿Por qué? Pues porque transporte, seguridad, medio ambiente y servicios, que son cuatro parámetros, puede haber más, ¿eh? pues hace falta que estén todos coordinados. Es decir, yo aquí lo que en las anteriores ponencias me parece muy interesantes, pero creo que falta... Un poco de esa coordinación, o sea, yo hago, eh, estoy hablando del medio ambiente o de los eh, parques naturales y no tengo en cuenta lo que está pasando al lado. Eh, estoy hablando, por ejemplo, pues de, de movilidad y hablo de, la, hablo de la de la bicicleta, mm, me parece fantástico, pero depende por dónde, ¿no? Claro, no yo creo que no tiene sentido, por ejemplo, en Madrid, que en plena calle Santa Angracia, y me estoy metiendo donde donde no me llaman pues ahí ponga un, un, un, un, un carril de bicicletas que al final lo que está produciendo son atascos y al final lo que está produciendo es que la gente al final vaya más enfadada, haya menos bienestar y menos calidad de vida. Por eso yo creo que hay que planificar todo eso dentro de esa plataforma, que no sea simplemente un, un, un cajón de, de datos, venga, datos y datos y datos, y luego al final quién, quién analiza los datos, no, todo el mundo parece que tenemos ahí un, un mago por ahí arriba que dice, no, no, ahí está en el Big Data y, y no sé qué, y claro, tú cuando te conectas y has, por ejemplo, ha sido intentado comprarte pues, pues un perfume, un masaje para, para la cara, al final te llega una, una, una, una invitación a esto, ve usted no sé qué, que tiene lo mismo, pero a tres euros. Tres eso, para eso no solamente vale para eso, vale para muchas más cosas, todo eso que hay arriba, y yo creo que habrá que ver un poco cómo se, y cómo se regula sobre todo la información esa que hay ahí. Por eso nosotros queremos que esta plataforma, o se ha pasado uno más, esta plataforma, pues, eh, indudablemente tiene mejores costos, mejores costos, para, menores costos para las infraestructuras, menores costos para las ciudades. Bueno, no quiere, no quiere, pero indudablemente, si lo veis, no quiere quedarse ahí. A ver si la tenemos aquí. Esta. Bueno, pues ahí, eso, eso, bueno, nada. Indudablemente, bueno. Ahí podéis ver, en los que queréis ver, no os voy a cansar con las ventajas que tiene tener todo eso coordinado y sobre todo en términos económicos lo que se puede hacer con esta, con esta nueva idea. Y ahora volvamos a la iluminación un poco más. La iluminación tradicionalmente se ha conocido, bueno, consume mucho. Bueno, pues yo diría que el consumo debido a la iluminación dentro del total del consumo eléctrico es entre un 14 y un 18%. El 18% son los países menos desarrollados, los países terceros. En cambio, el, entre el 14 y el 16% pues, pues estamos los, estamos, está España. España estaba en torno al 16%, ahora está bajando como consecuencia de todas las medidas, pero vamos, está en esa cifra más o menos, que es una cifra razonable. Bueno, pues el alumbrado tiene... Muchas veces hay dificultades por mantenimiento, por lejanía, porque al final hay que subir a alguien en, en una cesta o hacer cualquier cosa de ese tipo. Es ineficaz, yo os voy a demostrar que no es ineficaz. Y no es ineficaz porque, y, y tiene alto coste, las dos cosas van unidas, porque el, el alto coste depende de cómo haga la cuenta. Si hago la cuenta de mañana, pues sí, evidentemente, cambio una fuente de luz de, de antigua tecnología por una fuente de luz de nuevas tecnologías, es caro pero hay que ver la vida útil, hay que ver una serie de prestaciones, cómo, dónde estoy instalándolo, etcétera, etcétera. Nosotros consideramos que, el, que todo esto traerá, pues determina, lo que está pasando en el mundo llevará a que la inversión en los ayuntamientos se aumente, en infraestructuras, en mano de obra, en redes, y nosotros, por ejemplo, creemos que se pueden poner en un punto de luz muchas cosas. Se pueden poner análisis de tráfico, una cámara de vigilancia sensores, redes y antenas y muchas más cosas. Pero lo que queremos no es que se cuelguen ahí cosas, no no, no, no queremos que esto sea, pues, pues, como decía el otro, pues que es una cebra, no, pues es un burro pintado a rayas, no, no no queremos eso, queremos que se haga algo nuevo, eso, esto nuevo es esto. Una nueva generación de luces que son inteligentes y sobre todo que sean pequeños computadores y sensores, es decir, somos capaces de recibir información a través de... De, nuestra, de nuestro propio aparato alumbrado y transmitir esa información. Y además estamos en todos los sitios, con lo cual, hombre pues lo estás viendo muy bien, pero es que es la verdad, nadie me puede decir otra cosa, estamos presentes en todos los sitios, no hay nada más utilizado que una, pu una puñetera bombilla, con perdón, pues están todos los sitios. ¿no? Bueno, y multisensores, pues se los hay de todo, de temperatura, acelerómetro, luz ambiental, y todo eso puede ir aquí, se puede, fijaros la cantidad de cosas que se, puede, que se pueden analizar, por un punto de luz. ¿eh? Y luego, eh, bueno, ahí os he puesto unos cuantos casos. Visibilidad de la iluminación de la ciudad, medición, coordinación de servicios, control de grupos, en fin, todas esas cosas que no os voy a cansar porque creo que lo tenéis. Pero está prácticamente todo orientado a una mejor gestión de la ciudad y, sobre todo, a un mayor confort del ciudadano, del usuario que hay allí. Eso es un poco aumentar la, la, la calidad de vida del, del que está en, en estos momentos es en el... En el, utilizando la ciudad. Y claro, por ejemplo, mmm, aquí hablamos generando valor para los, para los negocios y las gesto pues los gestores de datos, desde luego con todo ese tipo de cosas podrán eh, controlar mejor los parámetros de una ciudad, podrán mejor coordinarse con, con todo el entorno. Los ciudadanos, como alguien decía antes, que son los que mejor conocen lo que está pasando en la ciudad porque pasean por ahí, circulan por ahí. La envi el enviar datos a través de, de cualquier aparato alumbrado de cualquier sitio es un hecho. ¿Mm? Y, no, y no llegando al Lifi que es el, el futuro el en vez del Wi-Fi el Lifi es el wi fi el, el, el, el enviar datos a través de la luz será algo que ya se están ahí hay experiencias y en este sentido pues por ejemplo tiene ciertas ventajas por ejemplo el Wi-Fi satura el espectro la luz no la luz es un, no tiene nada que ver con las, con las ondas etcétera, etcétera los negocios pues bueno pues pues por ejemplo los, los propietarios de los negocios podrán como decimos aquí eh, te, usar mapas de calor <risas> para ver ¿Por dónde, están? ¿Por dónde está la gente circulando? ¿Si se acercan o no se acercan? ¿Dónde están? En fin, eso es otra de las realidades. Y luego, bueno, pues, pues también hay mm, posibilidades para los desarrolladores que tendrán un campo para empezar a montar nuevas herramientas. Eso es la parte, o sea, hemos empezado por la edificación, hemos ido luego al alumbrado inteligente y ahora vamos un poco al alumbrado pensando las personas. Bueno, la luz es dinámica, desde que aparece hasta que anochece. Y además, la, la, evolución, eh, a la evolución de la humanidad ha, ha ido en el ciclo de luz-oscuridad. ¿eh? El comportamiento nuestro no es lo mismo por la mañana, cuando nos levantamos, que a lo largo del día. ¿eh? Por eso, si nosotros podemos, incluso hay experimentos, se puede graduar el comportamiento de las personas pues, con, su, con su nivel lumínico. ¿eh? Y también hay una cosa muy importante, somos un receptor, porque... El ojo nos conecta con el con el sistema, es un, es, un, es un receptor facilísimo y es un analizador facilísimo el ojo, el ojo lo llevamos siempre encima, entonces el ojo comunica con nuestro cerebro y nos transmite sensaciones y, y, y, y estados de ánimo y nos, nos, nos, nos, nos influye en el estado de ánimo. Y luego también, obviamente, pues, la intensidad, el color, el tiempo, la dirección, son pues, todos los parámetros que tenemos que, que ver. Fijaros, por ejemplo, además la, la diferencia. En un día soleado tenemos 100.000 lux, nos proporciona un estado de ánimo. En un día nublado 10.000 lux, dentro de una oficina 500 lux y en una escuela 300 lux. Las personas pasamos el 90% del tiempo en edificios. Y fijaros lo que, lo que pretendemos hacer. Si analizamos en una, en una oficina los costes básicos, analizamos los costes de energía los costes de alquiler y lo que, lo que es más importante es todos la, toda la, los costes salariales, vemos que en el, en el cómputo total del gasto el 1% es energía, el 9% es costes de alquiler y el 90% es el coste de la nómina en una oficina. Entonces, ¿por qué seguimos empeñados en seguir impulsando la eficiencia energética si solo estoy actuando sobre el 1%? Por, sobre los costos de, de, de alquiler no podemos, no, no podemos hacer nada. Probablemente, hombre si tenemos un edificio mejor, probablemente nos, no, el, el, el, el propietario del edificio probablemente nos intentará cobrar más, como es lógico. Pero ¿y por qué no incidimos en el 90% de los costos? Que es el realmente el que el empleado, el que esté dentro, esté más confortable, pueda hacer el trabajo mejor, tenga sus horas de, de sus picos, su bajada cuando va a almorzar y luego tenga que subir después, y luego le, lo acostumbramos para que cuando vaya a casa, una situación relajada, esté, tenga, esa, tenga esa, ese momento de conciliación con la familia mucho más, mucho más adecuado que lo tenemos ahora. Yo creo que eso es importante. Entonces, una de las cosas, y lamento que no, tan, no, no, no, tenemos, no tenemos representantes de la Administración aquí, pero nos seguimos empeñando en subvencionar la eficiencia energética por las buenas, y no nos empeñamos en hacer... Un cálculo global de lo que está pasando. Un cálculo global de lo que está pasando. Entonces estamos seguimos dando subvenciones y subvenciones, subvenciones. Hombre, pues fíjate, y los alcaldes te dicen, he cambiado en mi pueblo 300 puntos de luz y he puesto LED. Y pasa lo que pasaba antes, ¿eh? que uno iluminaba, en vez de, en vez de la iglesia iluminaba al, pues parte del campanario, el otro al primer piso. Eso, re, eso algo falta. Ese, este surami no ha traído una lógica, no hay una coordinación y sobre todo no se hacen las cosas con un proyecto global y sobre todo no a largo plazo. Eso es un poco de los, los problemas que, que estamos diciendo aquí. Fijaros que esto sería muy fácil, vamos, por ejemplo, en un hospital está demostrado que los enfermos de la zona sur se curan antes y salen antes que los de la zona norte. ¿Por qué? Porque ese, el ambiente, el, el, y una parte importante que es las condiciones lumínicas y lo que crea eso en el propio ambiente, eh, son mucho más favorables en la zona sur, que es una zona más soleada que la zona norte. Si fuéramos capaces de reproducir las condiciones de la zona sur en la zona norte simplemente con la inversión alumbrado, pues estaríamos produciendo un mayor tráfico de. de. de hay, que ya, hay que hablar de esas palabras, tráfico de enfermos. Hay que, es decir, entrarían unos cuantos. un día, saldrían mucho más rápidos y además la percepción para el enfermo es el bienestar, porque cuanto menos tiempo estés en el hospital es mejor. ¿no? También se ha demostrado, pues, por ejemplo, en, en, en tratamientos co contra el cáncer, que hay ventajas también en los niveles cuando se le está dando una cierta medicación a un enfermo. Todas esas cosas no están contempladas en nada. O sea, es decir, estamos hablando de todo. Hablamos de movilidad, hablamos de, de, de autoconsumo, hablamos de, bueno, hablamos de autoconsumo, por ejemplo, y resulta que nadie se ha puesto a decir por qué no se eliminan los tres contadores obligatorios cuando cuando, te conect, cuando quieres tener una, una instalación de autoconsumo. No, parece que el autoconsumo cae y el resto de la infraestructura ya tiene que estar preparada. No es así. Tiene, porque, vamos a ver, en estos momentos para que alguien pueda instalar autoconsumo tiene que tener tres contadores. El de la compañía, el propio y saber cuánto, para saber cuánto está vertiendo a la red. No, no tiene sentido. Eso es... Bueno, a mí me parece un poco, eh, un poco anacrónico. Luego, por ejemplo, otras cosas con el, con el tema de la energía solar fotovoltaica. ¿Estamos dispuestos todos a utilizar 12, 24 y 48 voltios? Porque claro, no hay nada más, más, nada más absurdo que coger energía de la compañía, pasarla por un transformador y alimentar un ordenador. No te, si vamos al concepto ya y desarrollando... Nuevas, nuevas filosofías, tendríamos que coger la energía que viene del, papel, del panel solar, bajarla a nuestro, a nuestro hogar y empezar a utilizar esto que está a 12 voltios, la lavadora, el ordenador, etcétera, etcétera. Pero no pero nadie, nadie se ha ocupado de eso, una, ni de regular los tres... Hombre, aprovecho que viene Asunta. <ríe> no, no, está, no está, está hablando de autoconsumo ¿eh? y decía yo que bueno que no estáis vosotros... Pero que sería importante analizar por qué no se está produciendo el autoconsumo. Porque y entre otras cosas, porque también hay tres contadores obligatorios. Y luego, otra cosa que. Ya, ya, ya, ya sé que te Y la última es que, eh, que creo que cuando utilizas paneles solares fotovoltaicos, tenemos que utilizar a la gente a que utilice en su casa electrodomésticos y o, los contadores funcionan a 12 voltios. Pero los electrodomésticos van a 24, 48 voltios, si queremos utilizar aquello, sin transformadores por medio. Eso es lo, otra de las cosas que creo que hay que promover. ¿eh? O sea, el empleo de los 12, 24, y 48 voltios, es decir, la corriente continua, que ahora empieza a estar ligeramente de moda, pero eso es algo que hay que ir ahí. ¿eh? Entre otras cosas también para que el coche eléctrico funcione, porque si no... Claro, pero es que lo otro, lo otro tiene también, también importancia, no solamente son las condiciones de movilidad. Bueno, total, que en todo lo que decía es que no tiene sentido seguir subvencionando el 1% de lo que es el cómputo total de la, de la energía. Y por último, en la economía circular. Bueno, pues la economía circular también hay que tener mucho cuidado. Fijaros, por ejemplo, en una parte que es importante para nosotros, son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ya acabo, no me, no me mires mal, eh, los aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces, eh, por ejemplo, fijaros que no es lo mismo el, un, un secapelos o un secador de pelo, de, de, de cabello, que, una, que un aparato alumbrado. Uno tiene una vida útil de entre 15 y 20 y tantos años y otro tiene una vida útil pues de uno o dos, y se cambian pues cuando se rompen y ya está. ¿no? Entonces, claro, estamos metiendo toda la, todo el tema de la, de la economía circular en cuanto a gestión de residuos en el mismo saco. Es decir, entonces, si a mí me está usted obligando a que, a que tenga un determinado ratio de recogida, que me está obligando, por ejemplo, pues a, a utilizar la media de los tres últimos años, de la puesta en el mercado de los tres últimos años, que lo está pasando a mí, no me, está no me está haciendo ningún favor, porque yo puse el aparato hace 15 años con otra tecnología. Es decir, volvamos a racionalizar lo que se está pidiendo por cada sector. Hagamos que el administrador sea, la administración sea especialista en nuestro producto y que no elegirle pues, pues un poco pues a, a, lo tontas, a lo tontas y a locas, que es lo que está pasando en algunos momentos. Nosotros esto en la economía circular también lo estamos cumpliendo, estamos reutilizando productos, fijaros que cuando cambiamos el uso de un, de un, de un farolito ...de la antigua tecnología de descarga a uno con LED... ...estamos reutilizando ese producto... ...porque encima se, se, se, se acomoda... ...y se pone y consume menos... ...y no quiero cansaros más... ...y yo simplemente os dejo con, con esta imagen... ...¿sabéis quién es? ...a ver, oye, que estáis un poco dormidos... ...o que no sabéis quién es... ¿Eh? ¿dónde? ¿dónde, dónde está? ...pues es en la final de la Super Bowl... ...del año 2017 en el RSC de Houston... ...y sabéis qué es lo que rodea a Lady Gaga... ¿Eh? Pues una legión de, de, de, de drones que llevan lucecitas de alumbrado que están iluminando lo que está haciendo. Es decir, el mundo no tiene el mundo y el mundo de la iluminación no tiene ningún tipo de limitación. Fijar lo que se puede. imaginaos hace tres o cuatro años, esto no sería posible. Entonces seguimos avanzando, aunque esto sea un poco frivolidad. Disculpadme, pero no, no me he resistido. A vuestra disposición, como siempre, y muchas gracias por haberme soportado y perdón por haberme pasado el tiempo. Disculpas. Muchas gracias, Alfredo. Pues, sin más, sin más continuamos con, con Javier, Javier Aguirre-Herz. Aprovecho la ocasión para darte las gracias por, por la colaboración para la organización de esta jornada. Es ingeniero industrial, máster en MBA, Marketing y Recursos Humanos, con experiencia de más de 15 años en ejecución de proyectos y experiencia comercial y de gestión de empresa de más de 20 años. Su actividad profesional se inició en 1989 como jefe de proyecto a nivel internacional, autopista Ruta 5 en Hong Kong, y posteriormente se ha desarrollado como manager en diferentes áreas de negocio relacionadas dentro del sector del transporte, en las diferentes organizaciones de Telven. Su actividad ha estado orientada principalmente al desarrollo de negocio Desarrollo de producto, responsable comercial y responsable de ejecución e ingeniería. En las siguientes áreas de negocio, sistemas de pago, peaje, ticketing, parking, autobuses y sistemas de control, tráfico y túneles. Desde 2013, ostenta el cargo de vicepresidente de España y Portugal en CAPS Traffic Com, Transportation. Pues cuando quieras, Javier. Gracias porque me has dado tiempo a encontrar la presentación y a ponerla, porque, bueno, mucha tecnología, pero no, no la encontraba. Muchas gracias. A eh, ver, esto se pasa con con esta, ¿no? Vale. Bueno, gracias a todos por, por estar aquí con nosotros, por querer compartir esta jornada de, de movilidad, eh, para pensar en la movilidad y en la carretera. Y un poco en esa línea eh, he preparado esta presentación, eh, básicamente sobre. Toma de datos, hablaba antes Alfredo, ¿dónde está el Big Data? ¿Dónde está? Bueno, eh, hablabas incluso de, de los magos. No sé si, si al final el caso real que voy a presentar va a ser magia, pero vamos a intentar. ¿eh? Bastante, eh, yo creo que va a ser bastante interesante. Eh, bueno, como decía, eh, la presentación va eh, enfocada a lo que entendemos en CAPS, eh, la, la movilidad. Eh, y directamente eh, lo que CAPS puede hacer para que nuestras ciudades donde vivimos, eh, hablamos de, hacemos toda la vida en la ciudad, eh, para que estas ciudades sean más eficientes, seguras y sostenibles. Que al final son conceptos que estamos manejando desde toda la mañana y probablemente a la tarde las seguiremos repitiendo. La, la ponencia tiene dos partes, son tres puntos, pero tiene dos: una introducción que es básicamente hablaros de lo que llamamos el analytics, el análisis de datos, eh, enfocado a lo que es el tráfico. Eh, una pequeña introducción, porque es una, esta es una ponencia, es un resumen de lo que ya dimos en la primera jornada que hicimos del laboratorio de, de ideas en Barcelona. Y es una introducción un poco por, por definir conceptos y explicaros lo que, cómo entendemos nosotros todo el tema de, del análisis de datos. Y luego ya un caso real, es un contrato del Ayuntamiento de Madrid, que, que lo firmamos el 29 de agosto, Juan Carlos, 29, y bueno, creo que es un contrato novedoso, creo que el primero que se ha hecho en España, por lo menos con esa magnitud, aunque sí es verdad que en otros ayuntamientos están haciendo cosas pequeñas, pero no con esa magnitud y esa visión. ¿eh? Bueno, conceptos que hemos ido hablando, hemos ido enumerando, eh, Big Data, bueno, la nube, eh, Smart Cities, eh, todo son conceptos, palabras que no suenan y nosotros lo enfocamos todo al tema del análisis. Eh, me he permitido ahí poner esa definición eh, de lo que entendemos, bueno, cómo han definido el tema del análisis, básicamente eh, traduciéndolo, una libre interpretación, pero bastante ajustada a lo que pone ahí en inglés, tenemos por análisis el el uso masivo de datos, con modelos estadísticos y, y cuantitativos, con modelos predictivos ¿eh? y un poco eh, con sistemas de ayuda a, la a las decisiones con hechos. Y aquí eh, explicamos el proceso, eh, cómo entendemos nosotros este análisis, que ya traducido a lo que es la movilidad, traducido a lo que es el tráfico, Hablamos del Traffic Analytics, análisis de los datos de tráfico. Y lo, lo, lo organizamos en, en estas cuatro, cuatro partes, cuatro columnas, que es planificación, operación, análisis, medición de resultados y luego publicación eh, de, todo eso, de todos esos datos en la, en la web, Open Data, distintas, distintas formaciones. En cada una de estas partes, de estas fases, nos preguntamos, Así, lo, así esto es, nosotros llevamos trabajando bastante tiempo con esto, y eh, te preguntas cómo dimensionar, el, cómo puedes dimensionar el trabajo, el problema, cuál es la demanda que tienes en la ciudad. Eh, esto al final te lo puedes preguntar en cualquier especialidad que tienes. Al final, los ingenieros somos demasiado cuadrados y siempre empezamos a hacer todo por fases pero bueno, al final ayuda a resolver los problemas. Eh, planificación, lo que decía, eh, ahí hay una serie de preguntas y todo eso tiene que tener su respuesta. Eh, luego ya, una vez de la planificación, es decir, vamos a pensar, vamos a ver qué hacemos, vamos a hacernos todas esas preguntas eh, y ya entramos en el proceso, en la realidad, vamos a ver qué está ocurriendo, vamos a ver cómo se comporta eso que hemos dicho que iba a hacer esto, vamos a ver si realmente lo está haciendo. Eh, vamos a, a ver si podemos eh, cambiar alguna cosa para que pueda cambiar lo que pueden ser las decisiones. Y luego, como siempre, al final es un proceso lógico, como decía, en cualquier análisis de problemas que podamos hacer. Vamos a medir y vamos a analizar. Y con toda esa, esa medición y análisis, pues efectivamente tendremos una evidencia, unos datos que nos ayudarán a decir, bueno, pues lo estamos haciendo bien o lo podemos mejorar. Y ya cada luego ya estará la fase de publicación, de compartir esa información. Hay muchos ayuntamientos que toda la información de tráfico la están poniendo, eh, la ponen en abierto, o sea, lo, lo publican lo para que otras empresas, pues incluso con esa información, puedan hacer sus aplicaciones de movilidad, uso del transporte público, etcétera. No, no, no voy a nombrar a ninguna ciudad porque siempre me dejaría alguna y le podré dejar mal. Y este para nosotros es el árbol es básicamente lo mismo pero puesto de otra manera es nuestro árbol de tráfico y esto es lo que en el fondo hacemos. Es decir, abajo está toda esa sensorización, toda esa información que generamos, todo ese, digamos, esos, al final toda esa cacharrería que podíamos tener, pero incluso también está toda esa información que ahora las nuevas tecnologías nos ayudan a disponer, como es la telefonía móvil. E incluso, eh, como hemos hecho en algún caso en una ciudad, la información también Wi-Fi, que sirve para, pues para medir cómo se mueve la gente, etc. En una ciudad en concreto, pues, eh, la información Wi-Fi nos ha ayudado a analizar mejor cómo se movían los peatones que los propios vehículos, porque al final era el peatón el que más usaba el Wi-Fi. ¿eh? Bueno, ahí, está, ahí se ve todos los, digamos, poco, todo lo que estábamos hablando y yo creo que lo, lo, lo organizamos ahí, que es un poco... La slide anterior, pero con esta, esta forma de, de árbol. ¿eh? Y dentro ya de todo este tema de Traffic Analytics, bueno, eh, ahí estamos un poco en este el mismo proceso que decíamos antes, planificación, operación, análisis y resultados. Eh, puesto de otra forma, tenemos el tema de los datos, procesamiento, información y soluciones. Y me fijo en el tema de las soluciones que al final es la conclusión de, de todos estos procesos en los que estamos trabajando. Supervisión y control, coordin, o sea, antes hemos hablado, hablaba también Alfredo, de que eh, hay que integrar todo esto, efectivamente nosotros lo estamos trabajando en la parte de movilidad, en la parte de movilidad ha habido siempre muchos sistemas, nosotros nuestra plataforma de está ahí abajo, eh, realmente permite integrar todo esto y esto es también lo que nos va a permitir en el Ayuntamiento de Madrid integrar toda esa información que tienen y hacer ese análisis, ese traffic analytics de lo que está pasando en Madrid porque al final tenemos un compromiso en el Ayuntamiento de hacer una, visio, una visualización en tiempo real de lo que está pasando cómo se comporta el tráfico en Madrid lo sufrimos, o sea, al final pues uno coge el coche ya tiene sus problemas pero vamos a visualizar eso y vamos a ver qué acciones se pueden tomar Ahí hablamos también de matrices origen-destino, importante, cálculo de tráficos, perfiles, etc. Y bueno, ya yo casi prefiero, porque también andamos sobrados de tiempo, estos son, esto estaba en la ponencia que hicimos en, en Barcelona, y ya casi quiero ir al caso real del Ayuntamiento de Madrid. Eh, esto lo publicó El Mundo, creo que fue el 10 de septiembre, y es el contrato este del Ayuntamiento de Madrid, en el que el objeto del contrato es un contrato de servicios, es un contrato que va a permitir al ayuntamiento analizar la movilidad en Madrid, analizarlo además en tiempo real y este contrato va a permitir, con una herramienta novedosa que vamos a implantar, hacer ese, ese data mining que le llaman, ese análisis de datos, para que realmente podamos implantar nuevas soluciones de movilidad en la ciudad. Es un proyecto... Es un contrato de servicios, como decía, a tres años y, bueno, creo que eh, estaremos a la altura de las circunstancias. Y dentro, ya en concreto, hablando de, de lo que es este, este contrato de Madrid, eh, aquí hacemos un poco el resumen de las funcionalidades que va a aportar este contrato. Haremos informes de datos históricos, como siempre se han hecho, monitorizaremos en tiempo real lo que, está, lo que está pasando en la ciudad, es importante, eh, vamos a sensorizar la ciudad, vamos a poner, ahí hablaba en el artículo del Mundo, cámaras que van a detectar peatones, van a detectar ciclistas, vamos a sensorizar la ciudad, ya está bastante sensorizada, pero vamos a sensorizar más. Eh, toda esa información la vamos a integrar en nuestra plataforma EcoTraffic y esto nos va a permitir empezar a generar información para tomar nuevas medidas que van a permitir mejorar eh, el tráfico y vamos a, eh, creo que, aportar nuevas soluciones. Como decía es importante, vamos a ver en tiempo real lo que está pasando, vamos a poder incluso tomar medidas en tiempo real y, eh, bueno, el proyecto es ambicioso y, a, y poco a poco iremos llegando a, a distintos hitos. Esto es un poco, para que veáis la complejidad del tema, eh, igual no se ve del fondo, pero, pero bueno, básicamente, ahí veis en el medio nuestra plataforma EcoTraffic. básicamente lo que hace es integrar toda la información que tenemos, eh, digamos, en niveles inferiores Incluso integramos información externa de telefonía móvil eh, y otra serie de, de, de datos, bases de datos que podremos ir incorporando al sistema según vayamos eh, detectando, generando. Aparte de todo lo que pueden ser los datos de movilidad que el propio, digamos, el propio ayuntamiento tiene, con todos sus eh, digamos, controles de, control de semaforización etcétera, incluso eh, también, obviamente, todos los datos que, aforo, que tiene de aforos permanente en la ciudad. Todo eso lo vamos a integrar con esos otros dispositivos que veis ahí de cámaras, etcétera, y esto nos va a permitir, a través de esta plataforma nuestra, generar toda esa información que tenemos arriba. Básicamente generaremos matices origen-destino, analizaremos comportamiento de las personas, analizaremos qué pasa en un partido en, en, el, en el Bernabéu, en el nuevo campo del atleti, del, de, de, ¿cómo es?, el Metropolitana Wanda iremos analizando todos esos, todos esos datos y eh, iremos aportando nuevas soluciones. Y yo creo que, bueno, me puedo extender más, pero yo creo que lo importante aquí es hablar de eh, este nuevo reto que vamos a tener en la Ciudad de Madrid, con una nueva plataforma que vamos a instalar, con una visión ya integral de todo lo que está pasando en la ciudad y con acciones coordinadas que vamos a poder actuar sobre cada uno de los elementos para realmente, eh, como decimos, ya los complejos cada vez son más, son más grandes, digo, los problemas cada vez son más complejos, y esto eh, requiere también soluciones nuevas. Y es un poco también el espíritu que estamos explicando aquí en este laboratorio de ideas, que hay que pensar diferente para resolver otros tipos de problemas. Y yo con esto he terminado. Muchas gracias. Muchas gracias Javier por ajustarte tan escrupulosamente, incluso regalarnos algún minuto para recuperar tiempo y te esperamos en siguientes ediciones para que nos hables de los resultados de este, de este proyecto. El siguiente ponente es Antonio Antonio Ramírez eh, Rodríguez, es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad de Granada desde 1999 y doctor, ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Madrid desde 2017. Ha desarrollado prácticamente... ...toda su carrera profesional dentro de la empresa SACIR Construcción... ...primero como ingeniero de pie de obra y desde el año 2006... ...en distintos puestos relacionados con I. Actualmente ejerce el cargo de director de innovación y gestión del conocimiento... ...de la empresa SACIR Construcción... ...puesto que, que compatibiliza con el de presidente de la comisión de I de Masí de SEOPAN... ...y con el de vocal en el, de en, el, en el Consejo de Gestores de la Plataforma Tecnológica de la Carretera... ...y de la Comisión Permanente de la Plataforma. ...ha escrito numerosos artículos en diversas revistas, es autor de varias patentes relacionadas con la innovación en el sector viario... ...y es el coordinador del proyecto Repara 2.0 del que nos va a hablar a continuación... ...en el que se investigan distintas tecnologías relacionadas con la rehabilitación de las carreteras... ...siendo el proyecto de I+.D. de mayor presupuesto en su sector a nivel nacional. Donde quieras, Antonio. Bueno, pues como no podía ser de otra forma, muchas gracias a la organización por, por dejar que contemos este proyecto... Y, y sobre todo por, por haber venido y haber visto la calidad de, de los ponentes. Y yo no sé vosotros, pero a mí esto de que haya eh, perfiles distintos y visiones diferentes me está aportando me está aportando muchísimo. A ver si soy capaz de hacer lo mismo. Este es la, la, el índice que voy a seguir. Eh, quería dar primero una introducción eh, por qué surge el proyecto Repara 2.0 eh, y voy a intentar explicarlo con estas eh, diapositivas. ¿no? En la primera eh, pueden ver eh, la longitud de, de, de la red de carreteras que tenemos en, en nuestro país. Son un total de 666.414 kilómetros, eh, año 2013. No creo que haya aumentado mucho, la verdad, desde entonces. Eh, la red de carreteras del Estado... Eh, ...es una parte pequeña... ...de eh, 26.000 kilómetros... ...las comunidades autónomas 71.000... ...diputaciones y, y cabildos 68.000... ...ayuntamientos se llevan... la parte más... ...más importante... ...esa cantidad de 666.400 kilómetros... Eh, ...no es mucha si lo comparamos con... con el resto de la Unión Europea... en eh, ...la Unión Europea... Eh, ...la Unión Europea de los 27... Eh, ...datos del año 2010 pues el, el número de kilómetros eh, de carreteras eh, era de 5 millones de kilómetros. Eh, el país con más kilómetros es Francia, en España. Eh, España eh, estaría pues, en segunda posición. Tampoco hay que mirarlo en términos cuantitativos, porque al final hay que relacionar la longitud de las carreteras con la superficie que tiene el país. Si el país es muy grande, debe tener más carreteras, lógicamente. Y en nuestro caso, pues, eh, eh, todavía se podrían hacer más carreteras en el país para llegar a los ratios que tiene, por ejemplo, Alemania-Francia. Eh, Estados Unidos tiene casi los mismos kilómetros que la Unión Europea, y bueno, ahí ven también Japón, China, Rusia, para que tengan esos órdenes de magnitud. Eh, ¿Alguien sabe a qué corresponde esta cifra de 6.217 millones de euros? Por ahí está Jacobo, bueno, Elena. Esta cifra la dio la Asociación Española de Carretera en, en un informe que publicó en, en el año 2016 eh, sobre, sobre el estado en el que se encuentra eh, sobre la necesidad de inversión y conservación en nuestras, en nuestras carreteras y en nuestro país. Eh, esta asociación, eh, no cuento esto por a la pelota los de la Asociación Española de la Carretera, Sí, no, porque realmente fue la introducción que hicimos para el proyecto y para explicarle a la Administración por qué era importante, repara, ¿no? Eh, pues lleva desde el año 85 haciendo un estudio sobre el estado en el que se encuentra la red de carreteras de, de España y entonces pues se pueden ir viendo como las notas que se van obteniendo, se han cogido del 99 hasta el 2015, eh, van, bajando, van bajando en picado. Eh, la zona de gris oscuro... Eh, por debajo de 100 puntos, se considera que, que las carreteras se encuentran en un estado de conservación mu muy deficiente. Estamos en el gris eh, claro, tanto para las carreteras del Estado como para las comunidades autónomas, que significa que estamos en, en un deficiente. ¿De acuerdo? Eh, también el estudio, no ha incluido todo, pero viene a decir como que si no se toman medidas eh, en todo este tiempo, si se siguen con las políticas de inversión actuales de, de invertir en conservación pues eh, probablemente al año 2020 habrá que hacer una reparación muy fuerte, como muy costosa, de lo que son las carreteras del país. Por comunidades autónomas, ahí ven un poco el estado en el que se encuentran. Eh, eh, las que se llevan la palma son los de Asturias y los de La Rebioja. Eh, muy de cerca están los aragoneses y, y navarros. Por aquí hay algún navarro, me parece. Eh, los que, eh, los que están mejor, eh, según el estudio, son País Vasco y, y Extremadura. Eh, en la primera columna, en la columna de firmes, eh, pues se ven esos 2.217 millones, eh, que están repartidos como uno, 1.917 para la red de carreteras del Estado y 4.300 para, para la red de, de carreteras de las, de las comunidades autónomas. Eh, esto es otro dato importante que utilizamos eh, para explicar por qué reparar era necesario. Y, y son eh, los 80 millones de habitantes, de los cuales 9 son españoles, que están sometidos, según la Unión Europea, a unos niveles de intensidad sonora superiores a los permitidos, a los recomendables para la salud de la, de la gente. Eh, corresponde un 20% del total de la Unión Europea. Y el estudio también dice que una de las formas de conseguir reducir ese ruido, pues eh, cuando llegue el coche eléctrico probablemente se note bastante, pero hasta entonces, eh, mediante pantallas acústicas y mediante la reutilización de pavimentos o sonorreductores, pues se puede conseguir el, el reducir el ruido generado por el tráfico rodado, eh, que era una de las líneas de investigación del proyecto. Eh, 3 a 10 grados centígrados es lo que dice también eh, la bibliografía consultada, que es la diferencia de temperatura que te puedes encontrar en el centro de una ciudad, pavimentada, con respecto a lo que puede ser la temperatura que puedes encontrar ese mismo día, con las mismas condiciones climatológicas, si te, sale, si te sales al campo. Eh, eso se debe a un fenómeno que se conoce como isla, como isla de calor, que está documentado en un montón de sitios, y viene a decir básicamente que bueno que las, las ciudades necesitan de muchas carreteras, de muchos pavimentos. Los pavimentos tienen la manía de coger la radiación solar y, y calentar la superficie. Y se calienta la superficie y esa, eh, se, se calienta la atmósfera que la rodea. Entonces, eh, eh, el mismo día te puedes encontrar 33 grados en el centro de la ciudad y si te vas al campo, pues estás pues, de 3 a 10 grados por debajo. Entonces hay por ahí una línea de investigación una, una línea de investigación muy fuerte es que lo que tratan es de conseguir que los pavimentos precisamente reflejen toda la radiación solar que pueda y absorban la misma cantidad posible precisamente para, para evitar eso. Son pavimentos reflectantes, se llaman, o cool pavement. Y eso también lo estudia Repara 2.0. Ay, perdón. Y 9 grados centígrados, este dato, cuando lo pusimos en el proyecto, yo confieso que me alarmó bastante... Pero sí que es verdad que, eh, lo comentaba el compañero que estaba en el primer bloque, eh, la tendencia, el, hay un cambio climático, todo el mundo ya parece que se está poniendo, bueno, todo el mundo no, pero se está poniendo mucha gente de acuerdo en que, en que está ocurriendo. Y lo que viene a decir el estudio que estuvimos haciendo, eh, pues cosas tan tremendas como que la península ibérica, en nuestro país, eh, la variación de, de temperatura del finales del siglo XX a finales del siglo XXI, si no hacemos nada, si seguimos lo que estamos haciendo, aumentaría 9 grados centígrados. O sea, si eso ocurre realmente, el menor de los problemas va a ser Repara 2.0. <risa> Van a ocurrir cosas como la imagen que mostraba antes del de, eh, Parlamento de, de Londres totalmente hundido y cosas tremendas. Esperemos que esto no ocurra nunca. Entonces, en este contexto, eh, nosotros eh, planteamos eh, hacer Repara 2.0 dentro de... ...de la plataforma tecnológica de la carretera, pues eh, hablamos con, con, con los socios que había... ...y decidimos pues plantear un proyecto que se estructura en todos este, estos paquetes de trabajo. El primero tiene que ver con la investigación y el desarrollo de nuevos materiales. Nosotros ese paquete de trabajo eh, lo coordina Sarcir, lo lidera mi empresa... Eh, ...y al final, pues básicamente lo que pretendemos es ofrecerle a la administración eh, nuevas tecnologías para que puedan acometer la necesidad de inversión en conservación y rehabilitación de carreteras de una forma más económica y más sostenible. Dentro de este paquete de trabajo, por ejemplo, se quieren estudiar mezclas recicladas en frío, que son, para los que no son del sector, mezclas que se fabrican a temperatura ambiente, pero que queremos que tengan las mismas propiedades mecánicas y la misma ventaja que tienen las mezclas en caliente, sin los problemas de tener que calentar las mezclas a alta temperatura y sin los problemas de durabilidad o de Pocas prestaciones mecánicas en el corto plazo que tienen las mezclas en frío. También se quieren hacer mezclas templadas recicladas, que son mezclas que se fabrican a 100 grados centígrados frente a las calientes, que están entre los 160 y 180 grados centígrados, en las que se te reutiliza el 100% del material que procede del fresado de una carretera. ¿Eh? Y que además sirvan para poder hacer mezclas para capa de rodadura que sean capaces de reducir el ruido, para evitar un poco el problema que habíamos comentado anteriormente. Se van a estudiar también mezclas capaces de poder reducir el efecto isla de calor dentro de, la, de las ciudades. Y se van a estudiar tecnologías para intentar que las mezclas asfálticas de los pavimentos se puedan autorreparar. Y ahí hay una línea de investigación que coordina acciones en el cual se quieren introducir una serie de aditivos que cuando eh, la fisura se produce, pues eh, la sustancia que lleva esa cápsula que se coloca en la mezcla pues se libera y de alguna forma se cierra lo que es la fisura. Todo eso estaría dentro de ese paquete de trabajo eh, primero. Luego, otro segundo paquete de trabajo eh, tiene que ver con la, hacer infraestructuras que sean más resilientes, esto es una de las palabras mágicas que ha surgido últimamente, frente al cambio, frente al cambio climático. Eh, estamos viendo qué va a ocurrir si, sin llegar a los 9 grados centígrados, y si la temperatura media aumenta, pues las mezclas van a ser más deformables, se van a... A, a deformar por el paso de los vehículos porque es un material termoplástico y cuando hace mucho calor es más blandito y, y al final pues termina deformándose y genera coste de reparación muy fuerte Queremos ver qué ocurrirá con los taludes de las carreteras que cuando los, le pones vegetación están quetecitos y ahí se quedan pero que cuando la temperatura aumente mucho probablemente esa vegetación se irá y los taludes pues no sabemos si serán estables o no serán inestables. Ese tipo de cuestiones. Dentro del paquete de trabajo 3... ...monitorización mediante sistema de instrumentación avanzada, Queremos desarrollar sensores que se puedan introducir dentro del pavimento de la carretera... ...y que sean capaces de monitorizar el estado en tiempo real de cómo se encuentra la carretera. Si la carretera necesita de hacerle mantenimiento preventivo o hacerle un mantenimiento ya eh, correctivo, pues que de alguna forma esos sensores avisen a una plataforma en la cual se estarán haciendo o, cálculos... Eh, sobre el estado en el que se encuentra y que digo oye, es el momento de tener que atacar y no esperen más, porque si esperan más, el coste de rehabilitación o de reparación se va a incrementar de una forma exponencial. Eh, eh, también se quieren desarrollar sistemas para poder de alto rendimiento para poder determinar el grado de porosidad que se alcanza en los pavimentos o los reductores que queremos desarrollar en el proyecto. Eh, y Dentro del paquete de trabajo 4, se van a hacer análisis de ciclo de vida y análisis de costes de ciclo de vida de todas las soluciones que se han desarrollado en el proyecto. Se cree que al poner o desarrollar un software que te permita decirle a la administración oye, mira, si yo en lugar de utilizar esta mezcla convencional utilizo esta otra, te ahorras tanto dinero y sobre todo te ahorras tantos impactos al medio ambiente. Y luego dentro del paquete de trabajo 5 es, estamos trabajando en que eh, todo esto no quede en el cajón, no quede en un proyecto... Eh, muy bonito para poder estar aquí en conferencia y sacar unos cuantos papers, sino que sean cosas que se utilicen. Para que se utilicen, tenemos que conseguir que la administración no lo compre. Y para que la administración no lo compre, tenemos que intentar facilitar las cosas mediante software que sea capaz de hacer cálculos del dimensionamiento del paquete de firmes con las nuevas soluciones y mediante el desarrollo de normativa que dedica a las empresas que no están en el proyecto cómo hay que fabricar las mezclas, cómo hay que colocarlas y cómo se tiene que dimensionar ese pavimento nuevo para que no haya ningún tipo de problema. Mm, el consorcio lo integran estas empresas que están ustedes viendo aquí. Está financiado por el proyecto CEDETI. Es el proyecto de mayor presupuesto actualmente en vigor en el, en el país y probablemente yo creo que en la Unión Europea sobre temas de construcción relacionados con, con la carretera. Eh, está Repsol como empresa que fabrica los ligantes, eh, Sacir, Acciona y Construcciones Omigrán Martínez, que somos tres empresas constructoras, eh, sobre todo la línea de materiales. Hay una empresa que es la que le da 2.0 al, al proyecto que es del sector TIC, que es Fractalia, y luego hay dos pequeñas empresas, Cemosa y Solizores que son las que están haciendo el tema de software para cálculo y para el tema de análisis de ciclo de vida. Eh, también contamos con un grupo amplio de organismos de investigación. Está, está la Fundación Cartiz, CEDES, que está por aquí algún compañero del CEDES, la Universidad de Granada, la Universidad de Alcalá, el CIAMAT, el Centro Tecnológico del Metal de Murcia, la Universidad de Málaga, la Politécnica de Cataluña, la Escuela de Caminos, la Escuela de Caminos de Madrid, de la Politécnica de Madrid, la Escuela de Caminos de la Universidad de Cantabria y la Escuela de Caminos también de la Universidad de, Camino de Ciudad de Castilla-La Mancha. Eh, el presupuesto es de 7 millones de euros y está distribuido de la siguiente forma. Tiene una nueva duración el proyecto de cuatro años y pico y está perfectamente alineado con los desafíos que planta la Unión Europea en referentes a, a temas de infraestructura Nosotros, dentro del Repara, estamos buscando... Eh, estamos dentro del desafío tecnológico común, que es reducir el consumo de materias primas mediante nuevas técnicas de reciclado. También estamos en conseguir que sean las infraestructuras más durables que aumenten su vida útil el tema de captación de energía lo tocamos de una forma muy tangencial estamos también en temas de resiliencia frente al cambio climático que es el paquete de trabajo 2 estamos dentro de métodos rápidos para y no la para el control de calidad, estamos en el tema de disminución del ruido de las ciudades y nos hemos dejado eh, un poco más atrás el, el de movilidad y el de ITS que ya se lo hemos dejado a... <risa> Al compañero. Y muchas gracias por todo y ahí me tienen por lo que ustedes necesiten. vale Muchas gracias Antonio. Y, y gracias también en nombre de la asociación por utilizar un, un estudio nuestro para intentar convencer o para soportar un, una oferta de proyecto. ¿no? bien El siguiente ponente es Eduardo Fernández Bustillo que... Que, al que bueno, le conocemos bien en la casa porque es actualmente nuestro tesorero. Y también aprovecho la, la ocasión para darle las gracias por su apoyo a la jornada. Eduardo es ingeniero de caminos, canales y puertos por la eh, Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, eh, con la calificación de matrícula de honor. Es máster no en dirección. Dices eso, tío. Yo creo que sí, hay que, hay que decirlo. Máster en dirección de empresas, constructoras e inmobiliarias de la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente es consejero delegado y director general en, en IFAS e Infraestructuras. Entre julio de 2004 y febrero de 2007 eh, fue director general de Salvador Rus Construcciones. Entre el 95 y el 2004 ocupó distintos puestos de responsabilidad en vías y construcciones y anteriormente también trabajó en distintos puestos de responsabilidad en áreas hermanos, y constru hermanos construcciones, obras y construcciones industriales y gestores reunidos de la construcción. Como quieras, Bueno, pues muchas gracias Enrique. La verdad que cuando me dijeron que tenía que participar me asusté mucho, pero después de lo que he visto estoy tremendamente asustado y no sé lo que voy a decir. Y si aún encima añadimos que antes que yo habló Antonio, que hablamos prácticamente lo mismo, bueno, pues voy a ver lo que pueda hacer. Os digo que cuando planteé el tema, en principio veo que es un laboratorio de ideas, un cintán, y me planteé hacer una cosa distinta. Al final no me atreví del todo, entonces voy a hacer una presentación, digamos, formal, e intentaré sacar una serie de conclusiones un poquito más, más informales. Bueno, esto dónde está el papelito? Esto es aquí. Bueno, principio voy a decir me, me muevo en el mundo de la pavimentación, me toca hablar sobre la pavimentación y bueno, pues al final vamos a lo, a lo típico. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Ten, tendremos que intentar dar respuesta a lo que la sociedad nos demanda. Después hablaré al respecto de esto al final. Entonces la sociedad actualmente nos demanda. Eh, que hagamos cosas que sean sostenibles, eficientes y seguras. Esto es una cosa obvia, bueno, pues aparte de que es lo evidente, pues en el, el Foro Europeo de Laboratorios, eh, que estudian formas de investigar en tema de carreteras a nivel europeo, eh, estableció, dentro de su quinto programa Marco, estableció una cosa que se llama Foro, eh, Forover, Forever Open Road, ...en lo que pretenden eh, establecer para toda la comunidad europea... ...las líneas de investigación básicas en las que se debe estar... Dentro de lo que, ...entre los que se encuentran muchos de los objetivos que, que marcó Antonio. Bueno, pues dentro del Forever Open Road... ...que eh, pretende, de, eh, pretende definir cómo debe ser la carretera del futuro... ...donde pretende integrar todos los avances tecnológicos... toda la innovación última a las carreteras... ...pues, bueno, esto lo voy a poner al final... Habla de tres cosas muy importantes, que vamos a, eh, vendrían a ser la traducción de lo que dijimos a, al, al principio. Habla en vez de, de, so, de carreteras sostenibles, habla de carreteras adaptables. A mí me parece un término más adecuado, porque evidentemente eh, en un mundo cambiante no puede ser so, sostenible lo que no se adapta a las demandas. Entonces me parece más acertada esta palabra, aunque después la definición que hacen ellos de adaptable no me gusta tanta. Hablan de carreteras ...automatizadas, es decir, carreteras que son capaces eh, de informar al usuario... ...y de intentar eh, comunicarse con, con, con el gestor, con el usuario... Con... ...y después también habla de carreteras resilientes... ...para mí el concepto de resiliencia es algo que es capaz de adaptarse al cambio... ...bueno, pues eh, sin embargo la Unión Europea define la resiliencia, tal como lo decía Antonio... ...como carreteras que son capaces de dar una respuesta sobre todo a efectos de, del clima... Entonces, dentro de las eh, carreteras adaptables a los cambios de la demanda, lo que define la Unión Europea, pues que debemos intentar hacer carreteras que molesten poco al tráfico. Se está empezando a investigar hacer carreteras de alguna manera con elementos de prefabricación que permitan que cuando se conservan las carreteras se afecte poco al tráfico. Se ha de lo evidente, de intentar bajar la de temperatura, de utilizar materiales eh, re -re integrados, de hacer soluciones... ...autolimpiables y autorreparables, todo en el, en el hecho de, de, de, digamos de, de afectar poco al tráfico. Habla también de, de, de, de carreteras que sean captar, eh, capaces de captar la, te, la temperatura, de que baje la temperatura del pavimento... ...que capte la energía solar y que y, y integren dentro de la carretera también sistemas que permitan la transmisión de datos... ...para que sean compartidos por el resto de los, de los usuarios. Dentro, de la, carretera, dentro de, lo, de la carretera automizada lo que habla es pues bueno, de, fa, de, fa, de facilitar la comunicación en, con todos, los, elementos, con todos los, los participantes en el modo transporte y sobre todo muy orientada a buscar sistemas que faciliten la conducción autónoma. Y en cuanto a las carreteras eh, eh, resilientes, es una palabra que a mí no me gusta, pero así lo define, pues que tenemos que hacer carreteras que sean capaces de, ser, de mantener las mismas condiciones de servicio y seguridad en condiciones climáticas extremas. Y habla sobre todo de buscar unos sistemas de drenaje y tanques de tormenta más dimensionados de los actuales, de sistemas que permiten aviso de incidencias meteorológicas, de almacenamiento de energía solar, de predicción meteorológica, de control de tráfico y intercambios de calor en condiciones extremas y de lo que decía él, de intentar estabilizar los suelos ante tormentas, eh, excesos de calor y todo eso. Bueno, esto es un poco el marco en el que nos movemos dentro de la carretera, en el que solo podemos trabajar porque no tenemos más información de la que tenemos y en la que de alguna manera mi empresa eh, pues ya ha estado trabajando lo mismo que ellos y bueno pues que hasta la fecha que es lo que nosotros hemos aportado pues siempre hemos trabajado en el tema de la seguridad y la de, de la comunidad tanto en los procesos de combustión como dar servicio a los, a los usuarios. Eh, bueno, pues hemos desarrollado, bueno, dentro de la casa tenemos un sistema que, bueno, estamos muy orgullosos, acaba de empezar, está dentro de lo que es el grupo, que es el sistema Safety Force, en el que pretendemos eh, de alguna manera en tiempo real conocer el estado de seguridad de todas nuestras obras con unos sistemas inteligentes, que es una aplicación web en la que cualquier persona, cualquier persona de la organización, de alguna manera, cada vez que ve una deficiencia la avisa y hay un sistema que la integra y sale una serie de avisos que dice, oiga tal pues en este momento tiene un problema en tal sitio para que haya una respuesta inmediata y además se ha desarrollado un software que de alguna manera eh, puede hacer eh, de, de carácter predictivo cuando eh, decir oiga, que en los próximos dos, eh, el próximo mes es posible que haya un accidente mortal por esta causa y esta causa, presten especial atención con el fin de, de, de anticiparse al accidente. Hemos desarrollado también un, pro un proyecto que permite, que, pe que lo que pretende de alguna manera es evitar la concentración de hierro, o sea que se produzca hierro en las carreteras, además aprovechando energía geotérmica. Esto es un proyecto que existe, evidentemente no sirve para todo, pero bueno, es un tema que sobre todo en, tema en, en, en zonas urbanas yo creo que puede ser, puede ser válido, es bastante sencillo de fabricar y, y es así. Hemos desarrollado también eh, sistemas que mejoren sobre el tema de la, el, las, lo que llamamos el safety Bar, que es la adaptación a la normativa eh, europea de las barreras de seguridad hechas in situ. Eh, están homologadas y cumplen ya la normativa europea. Hemos desarrollado en el tema de la reducción de ruido, ya tenemos un proyecto que se llama Live Sound, que por cierto ha sido elegido para las presentaciones de CILA, donde est est establecemos un sistema y ofrecemos una serie de productos que, como dice Antonio, no son absorbentes, sino son reductores, es decir, que lo que tratan es de evitar que se haga menos ruido. Se han hecho experiencias y se ha logrado bajar en entornos urbanos pues, entre 3 y 4 decibelios, que es un montón. Acordaros que los decibelios son escalas logarítmicas, o sea que bajar 3 o 4 decibelios es bajar el nivel de ruido muchísimo. Y después ya de forma genérica, bueno, pues estamos trabajando siempre a brezcas a menor temperatura, tenemos sistemas que permiten bajar la temperatura de, tradicional a la métrica de 130 grados, tenemos sistemas que permiten hacer asfaltos convencionales a, por debajo de los 100 grados para evitar la, la evaporación, que es el mayor consumo energético, estamos desarrollando plantas que puedan incorporar el 100% del fresado, y después eh, bueno, pues tenemos proyectos de trabajo con la incorporación de residuos, como son los, los, los neumáticos fuera de uso, plástico reciclado, incluso la modificación de betunes mediante, mediante los nylos. Y también hemos desarrollado un, un producto de captación del NOx. Yo no creía en esto hasta que hoy vi que alguien es capaz de decirme por dónde pasa el NOX. A mí eso me parece algo fascinante. O sea, yo creo que es una cosa muy importante porque los productos del NOX que tú los echas en la carretera y el NOX pasa por donde quiere, no por donde está el producto pintado. Entonces, el hecho de saber por dónde pasa y dónde está concentrado, yo creo que hace que estos productos en los que yo no creía, aunque funcionan, puedan funcionar. Bueno, eh, voy a pasar a este tema y únicamente eh, deciros que el grupo, eh, lo que es el grupo IFAS, pues... Eh, se ha metido un proyecto no que se llama Repara 2, sino que se llama iStrip, que entra dentro del, del, del el EFRS del que os he hablado, en donde eh, es un consorcio que está montado, está, es un consorcio hecho por IFAS, Total, Olicross y un laboratorio francés, en el que está desarrollado en varios programas, uno en el que pretende eh, eh, pretende de alguna manera los productos que tenemos intentar que sea más ecológico, es decir, estamos desarrollando productos para que el betún no haya que transportarlo a esas temperaturas. Se va a hacer un estudio importante para cuál debe ser la planta del futuro, una planta integrable que puede estar dentro de las ciudades, que reduzca mucho el nivel de ruido y sobre todo el, el, el, el, nivel de de el nivel de emisión de partículas sólidas. Eh, y, y bueno pues estamos un poquito bueno eh, lógicamente eh, estamos desarrollando también sistemas sobre todo para vías urbanas que permitan meter sensores inteligentes mediante placas prefabricadas que puede llevar un camión quitar y poner fácilmente y bueno estamos un poco en la línea de lo que yo creo que cualquier empresa del sector creo que todos hacemos básicamente lo mismo cada uno como podemos y es así bueno esto es, digamos es la presentación oficial y, pero a mí me gustaría hacer una serie de reflexiones que no tienen nada que ver con esto. Primero, estamos hablando de la carretera y yo creo que hay que empezar a hablar de la carretera que no solo es un elemento de movilidad, sino es, yo creo que debe ser el mayor espacio público que tenemos en la sociedad, que está ahí y que yo creo que no solo hay que pensar que la carretera puede ser usable para que circulen los vehículos, que evidente será así, pero coño, la carretera es a lo mejor un sitio donde se puede poner algo que capte la energía y tenemos un montón de metros cuadrados de panel, entre comillas, solar, la carretera, como han dicho, puede expulsar energía, pero capta energía. Pues yo no sé si alguien tiene que investigar si se puede utilizar esa propia energía para generar la propia energía. Entonces yo creo que es un tema importante. Creo, estoy viendo que cuando se ha hablado aquí, estamos hablando de carreteras, pero vemos que en el peso en España y yo creo que en el mundo, la cantidad de lo que ahora llamamos carreteras está sobre todo en las ciudades y yo creo que a lo mejor hay que empezar a plantearse calle-carretera, soluciones distintas, y yo, desde el punto de vista de la carretera, es lo, eh, los mensajes que yo que yo quería lanzar. Eh, la carretera no solo es un espacio por el que van a circular los coches y creo que hay que separar la vía comunicación general que va de ciudad a ciudad y, tra y, y tratarla de una forma y tratar de otra forma distante el, el tema de las calles urbanas. A nivel general, como Zinzang, bueno, yo creo que aquí se han dicho muchas cosas, pero yo tengo bastantes preguntas. Decimos que tenemos que da respuesta a, la que la, a, la, a lo que la sociedad demanda. La pregunta es, ¿la sociedad demanda o hay alguien que hace que la sociedad demanda? Aquí veíamos un señor que, que se llamó Henry Ford, que un día se le dio por hacer una cosa que se llamaba coche y tuvo la suerte que el coche fue para adelante y entonces el propio coche generó la necesidad de que la gente dijera que quería hacer, coche, que quería hacer coches. También es verdad que hubo gente que tuvo ideas iguales que las de ellas y fracasaron. ¿eh? O sea que lo que ha llegado es lo que ha llegado. Yo creo que el mundo que estamos viendo ahora es un mundo tan cambiante que todas las afirmaciones que se han dicho que va a pasar mañana... ...pueden cambiar pasado mañana y además estamos en un feedback permanente... ...en la que yo propongo una solución, atraigo a la sociedad, esa sociedad toma otra demanda... ...genera otra demanda que a lo mejor va contra la demanda inicial. Entonces yo creo que la resiliente, debemos estar preparados para ser tremendamente resilientes, eficaces... ...y lo que yo digo es decir, tenemos que, que creer en, en la teoría del caos... ...pero creo que tenemos que generar un caos controlado y por lo menos orientado... ...y ser capaces de modificar ese caos y adaptarlo y dentro de eso... Creo que lo que es tremendamente importante es el tema de coordinación entre nosotros, porque cada uno intenta dar solución a las demandas que él mira desde su casa, mira la calle y dice, este señor creo que necesita esto. Otro señor, el de la iluminación, va a la calle y dice, oye, yo creo que este señor necesita lo otro. Y el señor de, yo qué sé, de los coches dice, pues yo creo que el señor lo que va a querer es un coche eléctrico. Resulta que el coche eléctrico pasa por una carretera que tiene que estar iluminada y que tiene una señalización. Y cada uno desarrollamos lo que queremos, como buenamente queremos, y os aseguro que el 90% de las cosas va a haber que tirarlas a la basura. Un ejemplo. Estamos hablando de coches eléctricos. El coche eléctrico hay que cargarlo. Alguien dice que hay que cargarlo con batería. ¿Por qué? A lo mejor resulta que la solución del coche eléctrico es un panel solar con una batería muy pequeñita y se va cargando sobre la marcha. Hay gente que está investigando hoy en las carreteras para... Para hacer la, digamos, la, la, la carga por el propio rodar de los coches. Si al final el coche va a tener un papel en el solar, ¿me queréis decir qué rayos estamos haciendo investigando la carga por inducción? O al revés, si al final va a haber la carga por inducción porque alguien está investigando que hay que, que, hay que poner un panel encima de la carretera. Bueno, pues yo creo que es un tema. Y, alguien hizo una pregunta a lo que puede hacer la EC. Bueno, yo voy a hablar ahora y voy a hacer un poquito de publicidad como tesoro de la EC. Esto surgió una idea en, una, ¿cómo se llama? en un plan de acción que hicimos, donde surgió el tema del laboratorio de ideas, que me parece una cosa magnífica, que es lo que estamos haciendo hoy. Y lo que pretende la EC es simplemente que tenemos un, la EC se dedica a las carreteras, espacio público, hay un montón de gente que lo usa, y ¿cuál sería el deseo de la EC? Que la EC fuera el foro donde todos los usuarios que pueden estar interesados en la, en la carretera se metan dentro de la EC y desde la propia EC generemos lo que falta ahora, que es la comunicación entre todos los actores. Y los actores somos los que hoy estamos en la EC, que son los gestores de la carretera, los constructores de las carreteras y la industria auxiliar de lo que es la infraestructura carretera. Y necesitamos que se incorpore el usuario, que se incorpore el vehículo, que se incorpore las compañías de seguros, un montón de gente. Y yo creo que un foro adecuado donde se hable de, y que se incorpore, donde puedas hablar de tú a tú y sin necesidad de que uno convoque y que estemos todos al mismo nivel, yo es tremenda, eh, Yo creo que es, es bueno y yo creo que es lo podría ser tremendamente útil la EC eh, para esto. O sea, que os pido que si estáis interesados, ahí está Jacobo, estaríamos encantadísimos de que fuerais, de que os hicierais socios de la EC y que hiciéramos desde la EC, pues una cosa inteligente, coordinada entre todos los modos que están interesados, para que todos vayamos en el mismo camino. Muchísimas gracias. Bien, pues aunque vamos todavía un poquillo justos de tiempo, pasados eh, del límite, eh, creo que por lo menos cinco minutillos de mesa redonda eh, son, son necesarios. ¿no? ¿Alguna pregunta entre el público o alguno de los ponentes? Bueno, yo tenía... Sí, Giorgios. Uno decir España, y el segundo es, eh, es Alemania. Y el tercer es Francia. Ah, vale, ok. No solo a autovías y autopistas, entonces, vale. Okay. Era esto. Y una cosa Clara. cuando se dice, por eso digo que cuando se habla del país de más o menos, es verdad que, lo que decías es que hay que hacer muchas más carreteras, verdad, pero cuando haces por metros lineales por los que ir por el coche, cambian los números, porque al tener más alta capacidad, digamos, si haces el carril equivalente, pues el dato puede ser un poquito más, okay. vale. ¿Alguna pregunta más? ¿no? No. ¿no? No. Bien, pues si alguno se anima después, yo os voy a lanzar una en general, principalmente a, a Antonio y, y Mario. Antonio, has dicho que para convencer a la Administración que compre ciertas ciertos desarrollos, que, que inviertan en esto, que es necesario ponerle pruebas encima de la mesa, y, y Mario también decía que, que bueno, hemos visto en su presentación que, que, que están desarrollando nuevos productos... Ese, eh, ...esas señales con, que se ven con luz infrarroja, bueno, unas cosas muy novedosas... ...y quería preguntaros a los dos un poco, yo creo que probablemente Mario tenga un poco más... ...desde el punto de vista del desarrollo del producto, eh, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo, si es que se puede cuantificar... ...de alguna manera, eh, se tarda desde que se desarrolla en una empresa como 3M un, un producto innovador hasta que la Administración considera que hay que ponerlo en, en, en marcha. Esa es una pregunta. La siguiente sería, si este tiempo es, habéis detectado que es superior en España a otros países, y la tercera pregunta sería si, eh, si hay posibilidad de impulsar un poco más la compra pública innovadora y en qué momento está en este, en este país, ¿no? en España. Sí, yo por contestarte... ...a lo que hemos visto hoy en la presentación. Eh, evidentemente 3M es una compañía americana y todo lo que ha tenido que ver con, la, con las soluciones innovadoras en tráfico... ...ha tenido una relación muy directa a la demanda de los, del propio gobierno, o bien el gobierno, federal, el gobierno americano o bien de los estados. En concreto, y nosotros lo contamos en nuestra visita al Centro de Innovación... Eh, los materiales reflectantes se hicieron por una demanda, una demanda de, de las autoridades de carreteras de allí. En este caso, por ejemplo, en, en el tema de las carreteras preparadas para el vehículo autónomo, exactamente igual. Hay una, coordina una coordinación tremenda con, con el gobierno. En este caso, del estado de Michigan, pero se están haciendo en otros. Eh, en estos momentos, hablando yo con la gente que está llevando estos proyectos, hablan de que llevan 400 reuniones y todo esto que parece una chorrada, que al final, bueno, pongo ahí un código, llevan 400 reuniones con los diferentes agentes de, del sector, no evidentemente... aquí? No, no, 400 reuniones entre Europa, porque en Europa también se está haciendo, entre Estados Unidos y Europa, para tratar de definir los productos. Entonces, en general, lo que estamos aquí es... Eh, parte de la investigación básica de 3M, que es gestión de la luz, etcétera, Se lleva trabajando mucho tiempo en los, en los elementos estos detectables en, en frecuencias diferentes a la, a la visión humana. Y el problema viene, a partir de que tienes el producto, conseguir entrar en todo el tema de las eh, homologaciones y normalización, ¿no? donde también uh -huh. dedicamos un esfuerzo. Entonces, si soy sincero, creo que trabajamos todos, eh, las empresas, la administración, a un ritmo, ...que en la situación actual de cambio y de necesidades es extremadamente lento. Y, y bueno, nosotros, eh, por eso yo lo decía en la presentación, lo de intentar colaborar... ...y un poquito en la línea de lo que dice Eduardo, de que hablemos diferentes agentes para intentar acelerar esto porque si no nos pasa un poco lo del teléfono móvil, o sea, te quedas en que eres la... Es que yo vendía linterna, ¿no? porque ya no se venden más linternas es que yo vendía despertadores, ya no se venden más despertadores. Evidentemente la carretera no va a ser con el teléfono móvil, pero no sé si van a ser los vehículos que vuelan, el hiperloop, o sea que nos tenemos que, que mover rápido, más rápido de lo que lo estábamos haciendo todos hasta ahora. No sé si contesto tu pregunta, pero... Sí, a ver, yo me encanta la pregunta porque es que... Me estás tocando un poco la fibra sensible, te digo la verdad. <risa> eh, es, es, eh, hace como dos años eh, escuché un comentario en un foro parecido a este, a un buen amigo que tengo por aquí que se llama José Luis Peña, y él dijo en un foro, no sé si fue una pregunta que le hicieron, dijo la media en el sector eh, de las empresas constructoras de cualquier innovación que surge son ocho años. Yo que yo me la apunté. Y, joder porque es que era una cosa que yo trabajo en esto, llevo pues, desde el año 2006. Eh, para los que no sois del sector construcción, fue el año en que yo creo que casi todas las empresas constructoras empezamos a meternos en nuestros temas de más Es decir, que, que, que, que tengo ya experiencia en el tema este. Y veía que determinadas innovaciones podían llegar al mercado más o menos rápido, aquellas que dependen de la forma de hacer tú las cosas, pero si se trataba de hacer algo que tuviera que luego normalizarse, que eso lo ha dicho, lo ha dicho compañero, pff, estábamos perdidos. Entonces me puse a investigar y dije, Joder, ¿cuánto es lo que tardamos más o menos, lo normal, en, en, en dentro de la empresa de construcción, en, en conseguir que algo llegue al mercado? ¿No? Que al final se trata de eso, es Decía, estamos invirtiendo de tiempo, estamos invirtiendo recursos, ese presupuesto ese proyecto son 7 millones de euros, jolín, para luego no conseguir que lleguemos a mercado. Si es que eso es la muerte, digamos, de, de la imagen más en nuestro sector. Y la verdad es que la respuesta no es fácil. No puedo decir que José Luis lleve o no lleve razón. Eh, eh, lo único que hice fue eh, coger un ejemplo o un par de ejemplos. Un ejemplo que me llamó la atención, que también Juan José Potina, lo sacó en otro congreso, y dijo, joder, las mezclas semicalientes, que son unas mezclas que, que todo el mundo ve que tienen una serie de ventajas importantísimas porque reducen la temperatura y consiguen que sean más eficientes, mejoran, todo, todo estupendo. Es un invento de Europa. Un invento, yo no sé si español, ahí corrígeme si me equivoco, pero España siempre ha estado a la vanguardia junto con Francia, en Europa, en el mundo de las mezclas asfálticas. El invento es europeo y resulta que a día de hoy en España eh, se colocan muy pocas mezclas semicalientes y resulta que los americanos llegan aquí, eh, un grupo de sabios de allí que llegaron, cogieron, copiaron el tema y en Estados Unidos el 40-50% de las mezclas que se coloquen son semicalientes. Algo está pasando... Eh, otro ejemplo que utilicé hace poco para escribir un, un artículo. Eh, el mundo del caucho, las mezclas asfálticas, los neumáticos fuera de uso. Eso fue un tema que, que no sé si en Estados Unidos empezaron a investigar alguna cosa, de una patente de los 60 o de los 70. En España, en la primera experiencia se hizo en, en Cataluña, en Barcelona creo que fue, en, los, en el año 1990. Y digamos que ya experiencias ya en plan serio empezaron a partir del 95 en, en Andalucía, y a partir de ahí pues eh, eh, se decidió, no es sé exactamente la cronología, pero el manual para el empleo de caucho de neumáticos fuera de uso en mezclas asfálticas, un documento excepcional que hizo el CEDES, sale en el 2007. O sea, desde el año 90 que empieza ya la primera empresa a investigar en España el tema este, Sale en el 2007 luego ese manual que dio lugar a la orden circular 21, a la 21 bis que permitía a la empresa el poder utilizar esa tecnología. Jolín, 17 años, macho. Para que algo que estás tú invirtiendo en tiempo, recursos, bueno, en todo este tiempo dirás, bueno, a lo mejor es que no había mucho tramos de prueba, Más de 100.000 kilómetros, no, perdón, eh, 100.000 kilómetros, 100 no me acuerdo, es decir mil toneladas de mezclas que se habían colocado entonces sin intervalo de tiempo por vía seca, por vía húmeda, yo qué sé, de todo no sé cuántos papers, no sé cuántos congresos y tardó todo ese tiempo entonces digo yo, no hay manera de conseguir acortar esos plazos ¿cuántos proyectos y más, más si se hacen que se termina haciendo un tramo de ensayo y eso no vale para nada España está llena de tramos de ensayo, hay tramos de ensayo por todos sitios, todas las empresas llegamos aquí diciendo, pues yo he estudiado esto yo he estudiado lo otro, tengo este proyecto, tengo este otro ¿Eso en qué se traduce luego? Es un drama. Tú vas a Cedeti y a mí ya directamente me han dicho Reparo 2.0, Magete es el último. Ya no hay más proyectos relacionados con este tema porque te hemos dado un montón de pasta. Y no más que hemos puesto nosotros, le digo yo. Pero si nuestro cliente principal, que no es Cedeti, que no es el ministerio que te da la ayuda para el IMAD, no nos compra luego la financiación, pues esto es un drama. Entonces, yo creo que la administración de alguna manera debería de ayudarnos a las empresas del sector privado a conseguir que nos orienten a lo mejor o que colaboren con nosotros en la realización de esos proyectos. Que se establezca un protocolo decir, oye, mira, eh, yo como sector de administración voy a generar una especie de comité ayudándome de universidades, de centros tecnológicos, si yo no llego, no sé, hay muchas posibles alternativas en las cuales vamos a decir que estos son los pasos y tú me vas a estar informando de todo este tipo de cosas todos los ensayos que hagas de, de normalización, de ensayo, de control de calidad, de ocultaciones, me los vas pasando y que al final eso se traduzca en normativa. Porque si no hay normativa, no llega al mercado, no puede utilizarlo. Con lo cual, no vale para nada. Y creo que eran tres preguntas, pero la otra dos ya no me acuerdo. De la compra pública innovadora. La compra pública innovadora sería un instrumento estupendo, pero llevamos hablando de compra pública innovadora, pues desde que la ministra de Garmendia dijo que… Era un objetivo, no una obligación, el invertir todas las administraciones públicas, un 3% de su presupuesto, en eso. En el sector nuestro creo que hay todavía como tres casos de compra pública innovadora y el cuarto lo está haciendo Cataluña, precisamente está aquí, se ver se lo está impulsando. Y, y es tremendo, decir, pues, jolín, eh, hay un montón de cosas que ponemos nosotros en los congresos y luego no, no se utilizan. Y podría ser un buen instrumento, sería un magnífico instrumento, pero la sensación me da es que digo bueno yo la administración pública el funcionario de turno yo que gano con esto total es decir si sale bien lo máximo que puedo llegar a decir es decir, mira que soy un funcionario público estupendo que da un buen servicio a la sociedad y si sale mal me van a caer tortas por todos sitios pues no hago nada y yo creo que la compra pública en Madrid entre otras cosas está fallando por eso un voy a dar datos concretos. Yo, y dime si me confundo, yo creo que en este momento al menos el sector de la pavimentación, las empresas que nos ubicamos a esto, yo creo que cualquier producto somos capaces de poner en el mercado en dos o tres años. Un producto con garantías suficientes para ello y estoy de acuerdo contigo que hay muchos que quedarán durmiendo el sueño de los justos, incluso de productos que están homologados, utilizados... En países europeos y que aquí son innovadores y que son más viejos que el Padablán. Las mezclas SMA mmm, acabamos de sacar el pliego hace dos años y es la mezcla más usada entre Europa y en España. En España los hecha. Yo creo que hay dos formas de hacerlo. Uno es que iniciar todos los proyectos, tal como dice Antonio, desde el principio con la Administración, dando una, dando una respuesta, como hacen en Estados Unidos, a un problema que tiene la Administración, ir, ir de camino y que en los proyectos de más de Masí, que también sean compartidos con la propia Administración. Y hay otra que es la evidente y la que, fa, la que funciona en los países desarrollados. Que la Administración deje de ser el papá de las empresas, que las empresas asuman sus riesgos y evidentemente que hay el, el tema de las patentes. O sea, en todo el mundo hay patentes y cuando alguien desarrolla un producto, hace su patente, lo vende, da unas garantías y el producto mal no le sale mal al funcionario, le sale mal a la Administración. Yo creo que son los dos sistemas y estoy de acuerdo con, con ello. Yo creo que la compra pública innovadora, la compra pública verde es un, un instrumento magnífico que no estamos utilizando, a lo mejor porque no sabemos. Pero bueno, Xavi, yo bueno, creo que de esto puede hablar bastante. Sí, ahora me tocaba hacer el relevo, pero yo aprovecho por alusiones. Eh, el tema de la compra pública innovadora, sabéis que nosotros lo hemos impulsado. ...nos está costando mucho el pliego... El, bueno, ...al verlo es el que lo está sufriendo... ...el nuevo, hacer un nuevo pliego... ¿eh? Y, eh, ...y ahora ya sí que creemos que lo tenemos ya encarrilado... ...con todos los eh, todos los vistos buenos de todo el mundo... ...en el sentido de que queremos hacer un pliego... ...que pese para la parte técnica... evidentemente un 70 respecto 30 a la económica... ...queremos hacer un pliego que sea proyecto y obra... ...no tiene sentido hacer un proyecto y licitar... ...un proyecto de innovación... ...sino que hay que hacer el proyecto y obra eh, conjuntamente... ...y todo esto, introducir este nuevo pliego... Eh, nos ha costado, pero lo vemos ya, estamos viendo ya el, la salida. ¿eh? Y esta salida significa poder iniciar dos licitaciones de mezcla semicaliente, una. <ríe> Justamente, me <ríe> hacer una, una mezcla semicaliente justo ahora, serían las, las dos licitaciones que queremos hacer, una semicaliente una templada, y otra templada y luego para el año que viene, entonces, lanzar, lanzar mucho más. Y el pliego, la verdad que, claro, vale la pena luchar por él, porque ese pliego también lo consideramos que tiene interés para la compra pública innovadora, pero tiene interés por sí mismo. A nosotros nos gustaría tener un pliego suficientemente potente, bueno, eh, con todos los visto buenos, etcétera, que permita que, si esto no sale bien, pues también generalizar, decir, oye, en cualquier obra se puede hacer también así, hay muchas obras que se pueden ajustar de esta manera, más allá de la compra pública innovadora. ¿eh? pues Yo creo que ahí nos jugamos mucho. En introducir innovación y e introducir después un pliego que cambie un poco las, las pautas, lo, lo habitual, ¿eh? Mm. Que cuesta, ¿eh? Porque tampoco sí, sí, sí. nadie ayuda, todo el mundo, ¿eh? Y las asesorías jurídicas, todo el mundo se lo mira todo mucho, etc. ¿eh? Pero estamos ahí viendo un poquito, creo que la, la salida del túnel ya, y creo que pronto habrá buenas noticias en ese sentido, ¿eh? Pero bueno, cuesta. Innovar cuesta, porque es arriesgar, porque es, eh, como decías, aquí cada uno se lo ha de jugar... Pero yo creo que también ha de ir un poco con la creo que nos toca a las administraciones eh, innovar y arriesgar, ¿no? También creo que al final es, bueno, es es parte de… creo que en esta sociedad también hemos de cambiar el chip a la sociedad a que piense todo el mundo que el que no innova pues tampoco no es… En eso Yo creo que ahora es positivo porque ahora creo que hay un viento a favor muy, muy positivo en ese sentido. Como mínimo lo intentaremos y espero que la próxima vez ya podamos explicar los resultados, etcétera, ¿eh? Y bueno, que sintáis siempre, yo se lo digo a todo el mundo, cuando alguien tiene alguna idea, cuando alguien quiere hacer alguna cosa, como administración siempre nos va a encontrar eh, pues allí para intentar ayudar, eh, lo que podamos. Bueno, oye, acordaros de pasar por caja antes de, de apuntaros a la s ¿vale? tesorero <risa> sí, sale el espíritu pues del cesarero, que lógicamente. <risa> <risa> Muy bien, tenemos el cambio. Sí, ¿Quieres? perdón, sí, sí, apuntar. Quiere, quiere, ...que quería hacerle a, a Mario. Eh, yo estoy en la administración y sí me gustaría saber si alguien, algún organismo o alguien ha calculado para el coche autónomo eh, y que funcione en su parte autónoma, digamos así, ¿no? Eh, ¿Cuánto va a tener que invertir la administración en las eh, en las carreteras, en las infraestructuras? Porque, a ver, es un hecho que, el, vamos, los presupuestos estamos como estamos, claro. Mm. Y, y esa parte creo que es importante y, y, obviamente, seguro que no se le está olvidando a nadie. Sí. Pero, bueno, claro. por tener un, un, un número, ¿no? ¿De, de qué estamos hablando? Sí. Pero, pero Mario, al sí. margen de que contestes ahora rápidamente, sí. tenemos un bloque que seguramente van a tratar esos temas y, además, hay un... Sí. Pues espero si hace hablar. falta. ¿eh? ¿Va a, hablar, no, yo, ¿va a hablar exactamente de no, eso. Una respuesta muy corta refiriéndome a, a la primera edición de la ECELAB. ¿No eres de la DGT? No, vale. <risa> ah, vale, vale, perdona, perdona. No, Menos no, mal. no te digo, hombre, estuvo Juan Joarriola, ¿eh? Juan Sí, entonces, bueno, un poco el planteamiento de la administración hace unos meses, que eso puede haber cambiado, es que las carreteras se tienen, están bien mantenidas y se tienen que seguir manteniendo como están ahora y que la administración no va a hacer un esfuerzo extra de inversión en las carreteras para, no, corregirme si no es más o menos esta respuesta, para propiciar el vehículo autónomo. Que el vehículo autónomo, que sea lo suficientemente listo para moverse en las carreteras tal como están. Y un poquito de mi presentación es que probablemente que las carreteras eh, con la tecnología que hay ahora, si estuvieran perfectas, pues a lo mejor efectivamente el vehículo autónomo era era era más o menos viable. El problema es que no están perfectas. Entonces quizás es mucho ya pedir inversiones adicionales sobre algo que, que no está mantenido perfectamente. Vale, vale, vale. <risa> Enhorabuena. Y además, aunque, aunque estén perfectas, veremos luego en las presentaciones sí. que hay, hay cosas que hay que hacer para optimizar ¿Qué? el sistema. Bueno, pues Perfecto. cambiamos... De...